Le damos la palabra y cuando quieras, Mabel. Perfecto, pues nada, si se me escucha bien, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidas. Eh, pues mira, en esta publicación precisamente también participa Coral, que también estará mañana, y en fin, bueno, lo, lo que intentábamos era compartir pues, los, lo que hacemos ¿no? y lo que hemos ido viendo que vais haciendo en los centros, que es mucho eh, para avanzar en la inclusión educativa. Voy a explicaros un poquito pues, cómo nos organizamos en cuanto a la formación del profesorado en la comunidad valenciana y luego qué es este CEFIRE este específico de educación inclusiva. ¿Vale? porque tiene unas características un poco particulares. Bueno, pues cuando hablamos de formación del profesorado para la inclusión, hemos de tener en cuenta que la formación inicial es diferente de partida. Es diferente en cuanto a primaria, sabéis que es el acceso al cuerpo de primaria es diferente y en el, al cuerpo de secundaria. Los maestros, maestras de primaria vienen normalmente con un bagaje de magisterio que en secundaria pues no se tiene. ¿no? Entonces ya de partida partimos de, de distintos puntos ¿no? en, esa, en esa carrera. Y luego, eh, y además con distintas actitudes, venimos con, que luego veremos lo importante que es la actitud de los docentes para la inclusión educativa y eh, partimos de, de, de distintos puntos de, de inicio y luego también en la formación continua también tenemos una serie de características particulares, ¿vale? Que ahora os iré explicando un poco cómo hemos hecho nosotros ese, ese análisis y, esa, bueno, y esa, ese diseño de la formación. Lo importante y lo fundamental es pues, esa inquietud siempre por aprender ¿no? de los docentes y tener en cuenta que la formación es una carrera de fondo. Muchas veces parece que queremos mmm, todos los cursos, todos, me apunto a todo, a todo, a todo, pero mmm, es una carrera de fondo, entonces hemos de ir poco a poco aprendiendo según las necesidades de cada momento, según nuestros intereses y motivaciones, pero teniendo en cuenta que esto no se acaba, que no nos vamos a acabar lo que tenemos que saber en un momento determinado, sino que vamos a estar aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso sabéis que ahora la normativa también y bueno y todas las referencias internacionales en cuanto a educación pues lo van diciendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? la necesidad de, de aprender siempre. ...de ser aprendices siempre, como dice Rodari. Eh, nuestra red de formación en la Comunidad Valenciana cambió en el curso 2015-16... ...y eh, tiene, digamos, tres niveles de concreción. El primer nivel es un plan de formación que marca la Consellería de Educación. La Consellería de Educación, en concreto la Subdirección de Formación del Profesorado... ...marca unas directrices, unas líneas eh, de formación de acuerdo con las necesidades de los centros... ...y las necesidades de la propia administración para, sobre todo, el desarrollo de la normativa... En el segundo nivel de concreción están los CEFIRE, los centros de formación, ¿vale? del que el nuestro pues, forma parte. Esa red de formación tiene a su vez un plan anual de formación, dependiendo si es específico o territorial, que os explicaré la diferencia, pues tenemos unas líneas de trabajo u otras. Y después, un tercer nivel de concreción de esa formación es la formación en los propios centros. Ahí ya el centro es el que eh, analiza sus necesidades, normalmente en el plan de mejora al final de curso, y plantea su plan de formación para el curso siguiente, que ahora mismo estamos en ese proceso. Teniendo en cuenta esos tres niveles de formación, nos centramos en el segundo, en los CEFIRE, y tenemos una serie de CEFIRE específicos que son, tienen carácter autonómico y que eh, están asociados a una temática o a un nivel o a un tema transversal como es el nuestro. ¿no? Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, pues el de formación del profesorado, el de ciencia-tecnología, el de infantil, artístico-expresivo, humanístico-social ¿vale? y una serie de CEFIRE en el territorio. 12 en particular, que están repartidos en todo el territorio. En cada uno de los cefires territoriales hay personas de los distintos ámbitos de formación. En los, la formación la dividimos en ámbitos. ¿vale? Esos ámbitos corresponden a los cefires específicos que hemos visto antes. Por lo tanto, hay un ámbito de inclusión educativa que consta de las personas que estamos en el cefir específico, que está ubicado en Valencia, que somos este curso, seremos entre 12 y 13 personas, y otras tantas que están en, repartidas en el territorio. Es decir, en cada uno de esos 12 CEFIRES, de centros de formación en cada territorio, en cada lo, local, localidad, tenemos asesorías de inclusiva también, para que atiendan las necesidades de inclusión en su zona. Por lo tanto, tenemos eh, ámbitos de una misma etapa, infantil, FPA, formación de, profesional, de un mismo desarrollo curricular, como CT, humanístico, social y demás, y con carácter transversal, que es el nuestro. Eh, cuando nosotros empezamos en el 2015, pues fijaros, si somos del CEFIRE humanístico-social, tenemos una serie de materias asociadas. ¿no? O si somos de infantil, pues tenemos una etapa asociada a, nuestra, a la formación que tenemos que impartir. Pero claro, nuestra pregunta primera fue ¿qué es, eh, ¿en qué se forma? ¿Cuál es el currículum no? para la inclusión? Porque claro, ahí no hay un currículum para la inclusión. Entonces, os voy a contar un poquito... Las reflexiones que nosotros hicimos, las fuentes de donde bebimos muy, muy brevemente, ¿vale? para que entendáis un poquito cómo nos hemos organizado. Además, todo ese, ese análisis que hicimos previo hasta definir unas líneas de trabajo nos sirvió también para eh, construir pues, un kit de sensibilización que llamamos ¿no? básico en inclusión educativa. Todo lo que nosotros habíamos aprendido y nos había ayudado a entender qué es la inclusión educativa y qué no es pues lo hemos utilizado para eh, hacer unas sesiones de sensibilización en los centros, en seminarios de trabajo, en fin, cuando nos lo han pedido. ¿no? Entonces, ese CEFIRE de educación inclusiva que nace en el 2015, pues parte primero de la definición. Nos costó ver qué definición... Había de inclusión, porque también estamos en un momento que la inclusión es una moda, ¿no? Entonces, cualquier cosa se le pone en el adjetivo inclusivo y eso es un peligro tremendo, porque al final acaba pervirtiéndose el lenguaje y, bueno, del lenguaje os hablará también Pilar el viernes, la importancia que tiene el lenguaje para construir el mundo, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablemos de inclusión sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? Eh, cogimos, por supuesto, y nos acogimos eh, a esta definición de la UNESCO y partimos de ahí, para hacer toda la reflexión. Como sabéis, pues bueno, lo define como un proceso orientado a responder a la diversidad y eh, relacionada con la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado, especialmente aquel que esté en mayor riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Uy, ahora este va al revés. Vale. También, por supuesto, tomamos la Agenda 2030, el, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la educación de calidad e inclusiva, pero también el 5. Eh, la igualdad de género en la medida que mm, las niñas, cuando están escolarizadas, pues también eh, tiene que ver con ese con el desarrollo de ese objetivo. Luego nos dimos cuenta, bueno, fácilmente, que los 17 objetivos, de los, los 17 ODS, son perfectamente eh, incluidos, bueno, se pueden incluir en cualquier formación, en cualquier idea respecto a la inclusión educativa, pero bueno, más concretamente estos dos. Otra de las ideas fundamentales es que la, la educación inclusiva tiene que ver con todo el alumnado, además en todos los momentos de, de su vida, en los contextos presentes y futuros, pero digamos que a lo ancho y a lo largo de su vida. Normalmente, eh, cuando empezamos, se asociaba la inclusión a la, a la atención a la diversidad y especialmente a las necesidades educativas especiales. Entonces, nos ha costado mucho desvincular esa, en fin, de pensar en inclusión alumnado con necesidades, ¿no? Y muchas veces nos lo dicen, no, es que claro, como vosotros, no, nosotros atendemos, la inclusión atiende a todo el alumnado. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta, y esto de es la pandemia, la verdad es que nos lo ha dejado muy claro, que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede, tener, puede estar en una situación de mayor vulnerabilidad y requerir unos apoyos específicos o unos apoyos más intensivos, en fin, que puede requerir un apoyo mucho más eh, diferente que lo que venía teniendo, ¿no? También es importante eh, porque en otras comunidades hemos visto que se sigue utilizando pues, para las asesorías de formación eh, que tienen que ver con inclusión pues, todavía términos como de atención a la diversidad, de necesidades educativas especiales… ¿Vale? En nuestro caso es una asesoría de inclusión educativa y está compuesta por personas, por profesorado de todas las etapas y de todas las especialidades, es decir, no somos especialistas, yo soy orientadora y es verdad que hay unas orientadoras en este momento, hay eh, cuatro orientadoras en el equipo, hay una, dos, una PT y una AL y el resto son profesorado de secundaria y maestros de primaria. También hemos tenido a veces profesorado de formación profesional para que nos desee también ese punto de vista desde la, la FP. Pero bueno, que, que no está asociada la, la formación en inclusiva a especialistas, ¿vale? Entonces, el primer paso era eso, romper nosotros con ese cliché y con esa idea para que nuestra formación intentar llegar a todo el profesorado. Bueno, nos gusta mucho poner esta línea de vida, porque, bueno, es del de INE, porque aquí se ve claramente la, el periodo de escolarización, este periodo de escolarización es en el que nosotros tenemos influencia, pero fijaros, la vida de las personas es mucho más larga. La inclusión educativa no tiene sentido si no contribuye a la inclusión social de las personas, porque en la escuela está durante un tiempo corto si tenemos en cuenta la vida de las personas. ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, también nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que, de lo que debemos intentar conseguir. ¿no? Esa inclusión de las personas, esa calidad de vida, pues a lo largo de muchos años. Os voy a poner un vídeo muy cortito, que luego tendréis esta presentación. Sí, sí. No. a buscar también información y recursos también buscamos muchos vídeos como este no que en poquitas palabras pues nos dice mucho este vídeo tiene para, para analizarlo y para trabajar a veces ha trabajado en seminarios de trabajo o en algunos cursos no pones este vídeo y nos da para hablar y para pensar pues eso dónde están y qué hacemos para que estemos todos los que tenemos que estar que somos todos y no dejar a nadie atrás y eh, segunda cuestión importante era ver pues cómo, en fin, qué líneas de trabajo a nivel europeo se habían trabajado respecto a la actitud docente o la formación del profesorado. ¿no? Una de las ideas fundamentales será este estudio del 2012, creo que fue, de la Agencia Europea en la que participó bueno, Victoria Soriano, que estuvo el lunes, y también Pilar Pérez Esteve, que estará el viernes. Pilar Pérez Esteve y Gerardo Cheguita fueron las personas que desde España estaban coordinando este estudio, este informe. Este informe es el informe respecto a la formación de los docentes en inclusión. ¿Qué hicieron en, en la elaboración de este informe? Hicieron un análisis para ver qué características o qué valores eran los que predominaban en el profesorado más inclusivo, ¿no? para ver qué es lo que, bueno, cuál era el punto de partida eh, en esa actitud docente. Y llegaron a la conclusión de que bueno, habían cuatro valores que esos profesores y profesoras pues, compartían. El primero era considerar la diversidad como un recurso educativo, no como un problema, ¿eh? sino como algo que es bueno y que enriquece a las personas y que además lo podemos utilizar como un recurso en la escuela. La segunda, el segundo valor, la segunda idea, es que el profesorado inclusivo es el que apoya a todo el profesorado y, además, va, eh, dirigi, se dirige no a, a señalar sus dificultades, que eso normalmente es muy evidente, sino a buscar y descubrir sus fortalezas. Entonces, no está tan centrado en la discapacidad, sino en tener altas expectativas ¿no? y ofrecer oportunidades para que todo nuestro alumnado pues, alcance el máximo potencial posible. ¿vale? La tercera cuestión es que es el profesorado que trabaja en equipo, que digamos pues comparte esa responsabilidad con el resto de la comunidad educativa, con las familias, con sus compañeros y compañeras, que sabe trabajar en equipo y que cuenta con todos los demás, ¿no? con toda la, la comunidad. Y por último, eh, que cuida el desarrollo eh, profesional propio, es decir, que está aprendiendo continuamente y aquí pues me gusta nombrar a, a Gerardo también con esta frase que le escuché y eh, que, que tiene escrita también en un artículo en 2012, que ninguna acción educativa es neutral. Entonces, todo lo que hacemos los profesores y lo que no hacemos tiene consecuencias. Eso creo que lo vamos teniendo cada vez más claro. ¿no? Que hagamos lo que hagamos y lo que no hagamos también es algo que tiene consecuencias en nuestro alumnado. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de ello e eh, intentar trabajar desde ese punto de vista, con ¿no? esas cuatro, cuatro ideas en mente. Claro, si es, eh, la cuestión de la inclusión es una cuestión de actitud docente, ¿cómo se cambian actitudes desde la formación? Nos preguntamos. Es complicado, porque claro, en la formación normalmente pues, transmitimos conocimientos, no, saberes, que se llaman ahora con el nuevo currículum y demás, pero claro, cambiar actitudes es más difícil. Entonces, por eso con, encontramos materiales y trabajamos con eh, materiales de sensibilización, pero luego veréis que lo que intentamos sobre todo es trabajar con claustros. Porque esto de la inclusión... Pues bueno, uno solo, pues está bien, ¿no? Pero si estamos acompañados, pues mucho mejor, porque es que uno solo es difícil que llegue tan lejos como si vamos todos en la misma dirección. Entonces, lo que está claro es que la formación en inclusión, que es más eficaz, es la que se hace en el propio centro. Es la que se hace cuando implica a los equipos docentes de un centro, los equipos educativos. Este documento lo podéis consultar ahí. Ahora está en proceso de revisión, pero Victoria ya nos dijo que lo que están revisando es un poco estos cuatro valores, dándoles eh, digamos, más contenido y viendo cómo se está trabajando, pero que digamos que estos cuatro valores siguen estando plenamente vigentes. Eh, otro documento que nos gusta mucho es este de plena inclusión, que tiene unos documentos escritos en lectura fácil, con lo cual pueden servir y son muy útiles para llevarlos a los claustros también o para los equipos de trabajo cuando se hacen comisiones de trabajo en los centros, pues tener documentos de referencia. Este en concreto es de eh, la colección Únete al reto y este es, habla de escuela inclusiva. Hay otro de accesibilidad cognitiva, otro de... de de información, bueno, de la confidencialidad en el ámbito educativo, que también es muy interesante. Bueno, pues este, en ese, en ese apartado, en el capítulo cuarto, nos habla de ese docente con mirada inclusiva. Es un docente pues, que requiere conocimiento, desde luego necesitamos saber cosas para podernos a, a trabajar de una manera más inclusiva, pero mmm, tiene mucho que ver con la empatía, con la capacidad de ponerte en el lugar de los demás, y no solamente del alumnado, sino de las familias y de nuestros compañeros y compañeras. Porque a veces dices, bueno, por lo fácil que es hacer esto y por qué otro compañero no lo hace. no eh, Yo he sido jefa de estudios durante años en el instituto y pues, veías también eso, ¿no? que te decían, oye, ¿por qué no? Pues hay que ponerse en el lugar de los otros porque cada uno tenemos nuestras circunstancias y, y, bueno, y entendernos a veces es complicado. Eh, es cuestión de actitud y es cuestión de compromiso. Ese compromiso ético con la inclusión que implica que, no, que si hemos de salir a una excursión y un alumno no puede venir por una circunstancia X, pues cambiemos el itinerario o hagamos todo lo posible porque venga. No nos aliviemos de que ese alumno no venga. ¿no? Esa actitud que a veces dices, bueno, este no viene a la excursión, pero casi mejor. No, este no viene a la excursión, pero vamos a llamar a su madre, vamos a intentar que venga, vamos a ver qué problema, por qué no viene... ¿Vale? Esa, esa es la actitud inclusiva que, que nos habla, de la que nos hablan todos estos documentos. Este documento me pareció interesante porque además Gerardo Echeíta, Cecilia Simón, pues pro, proponen esa rueda ¿no? de la actitud docente comprometida con la diversidad y nos da una serie de, de pistas y nos dan una serie de m, cuestiones que también las hemos trabajado en muchos cursos de, de formación. Con esas eh, reflexiones, con esas preguntas, nos ayuda... A, a pensar cómo estamos trabajando y cómo podemos cambiar algunas de nuestras prácticas y, sobre todo, nuestra cultura, porque al final luego veréis que hemos de empezar por, por cambiar la cultura. Eh, una de las preguntas, la última creo que es, nos habla de cómo favoreces que, que tu alumnado… bueno, el sentimiento de pertenencia… Eh, de tu alumnado. Es una pregunta súper importante. Cuando hemos trabajado con profesorado y con alumnado, eh, cuando le preguntamos al alumnado, sobre todo el alumnado más vulnerable, con mayor necesidad de apoyo, cuándo se ha sentido más incluido, cuándo se ha sentido mejor en la escuela, cuándo ha sentido que se le, eh, en fin, que se tenía en cuenta, es cuando ellos nos dicen cuándo he sido uno más. Eso invariablemente. Lo hemos hecho en, en, en distintos contextos, en distintos lugares y su respuesta siempre es esa. Cuando me he sentido uno más, cuando me han escuchado, en fin, creo que es bastante sencillo ¿no? escuchar a nuestro alumnado. A veces no lo hacemos. De eso seguro que Pilar os da muchas pistas el viernes cuando, cuando venga por aquí Pilar Pérez. Y bueno, creo que es interesante también tener en cuenta ese documento y, y esas, esas preguntas ¿no? para la reflexión. Ahí tenéis también eh, un documento, un artículo de, de Gerardo Cheita y Melasco, donde, eh, bueno, hacer una reflexión sobre la, la educación inclusiva como derecho. Y para nosotros es un documento clave eh, en, para entender la inclusión educativa. Nos habla de cuatro ideas, que además están muy alineadas con la definición que nos hacía la UNESCO de lo que es la inclusión educativa. Y estas cuatro ideas son las que nos han servido de pilares para construir... Toda la formación que hacemos con el profesorado. Especialmente, ya os digo, la que es de sensibilización, que es un poco la primera aproximación a la inclusión. Es lo que nosotros también a veces llamamos el ABC. Tenemos cursos que es el ABC de la inclusión, el ABC de la orientación. Bueno, pues lo básico, ¿no? lo, lo más esencial. Eh, la primera idea clave es que la inclusión es un proceso. Que sea un proceso implica... Que no es un lugar donde tú llegas, sino que es un camino. Si os fijáis, siempre, eh, bueno, es muy habitual que en cursos, en jornadas, en congresos de inclusión, aparezca la, la palabra caminando, ¿no? Como en esta. <risa> caminando, aparece un, un camino, una, la imagen de un camino, o la palabra andar, caminar, ¿vale? Porque es un camino, porque... Es ahí donde está eh, todo el trabajo que tenemos que hacer, en ese camino. ¿no? Además, ese camino que no recorremos solos. A veces también se utiliza la metáfora de la, del engranaje, porque la escuela, sabéis que es un sistema, es, en fin, es un sistema que está todo engranado y que si el engranaje funciona, pues perfecto, pero si no funciona, a veces cuesta. ¿no? Cuestan los cambios y cuesta en fin, adoptar otras medidas que pueden ser interesantes en un momento dado. Eh, que sea un, un sistema y que implique a mucha gente, pues implica tener que trabajar en equipo, saber trabajar con los demás, coordinarse y coordinarse también con agentes externos al centro, con esas redes del entorno que son fundamentales para la inclusión, porque en la inclusión no estamos solos, ni en el aula ni en el centro. Tenemos un barrio, tenemos un entorno donde eh, encontramos pues, muchos recursos para la inclusión, que a veces desaprovechamos. Entonces, una de las cosas, luego os enseñaré pues, ejemplos de, de cursos de formación que tenemos y hay uno en concreto de cómo construir tu red de, de apoyo a la inclusión en tu entorno más cercano. ¿no? Eh, por otro lado, el objetivo, ¿vale? Segundo, la segunda idea clave es que el objetivo, por supuesto, es la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado. ¿Vale? Es decir, no tiene que ver solo con las, el alumnado con necesidades educativas especiales, que también, por supuesto, y con mayor cuidado, pero tiene que ver con todo nuestro alumnado. Por lo tanto, es papel y función de todos los docentes, no de los docentes especialistas solamente. ¿Vale? Eh, además, que esté el alumnado presente no quiere decir que esté de cuerpo presente, quiere decir que se garantice su acceso al currículum su acceso al aprendizaje y a la convivencia, y que no se le deje fuera de ningún espacio. Muchas veces pues, hemos encontrado centros y dicen, no, pues mira, tenemos un alumno eh, pues que, que es usuario de silla de ruedas, se tiene movilidad reducida y tal, entonces hemos bajado el aula abajo. Pero le digo, bueno, ¿y al patio puede llegar? No, es que el patio tiene unas escaleras y tal. Y, bueno, pero se queda por aquí. A ver, el patio sabemos que es un espacio de socialización que no puede perderse. Entonces, sí eh, tiene que estar en todas las situaciones de aprendizaje, de convivencia, de participación y es importante que eso lo tengamos en cuenta. El tercer punto y la tercera idea clave es la atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Sabemos que, por ejemplo, cualquier alumno alumna eh, a lo largo de su escolarización seguro que hay algún momento que, por desgracia, pues enferma, tiene una enfermedad de larga duración. Esto, bueno, en el COVID hemos visto ya también cómo resolver esta situación a base de, de golpes a veces, pero bueno, hemos intentado y hemos hecho lo que hemos podido. ¿no? Pero eh, antes eh, teníamos alumnos que tenían que estar en casa, pues a lo mejor dos o tres meses y casi automáticamente suponía que perdieran el curso y tuvieran que repetir. Yo creo que hoy en día ya tenemos recursos suficientes para poder garantizar que ese alumno, que esa alumna que está, por desgracia, ya bastante mal, teniendo que estar en casa sin sus compañeros, pues pueda participar y seguir aprendiendo con sus compañeros y compañeras. ¿vale? Ahora hay métodos incluso más sofisticados, no sé si habéis visto un robot que, que imita, bueno, que se, que se pone en el lugar del alumno, tiene una cámara y entonces el alumno que está en el hospital o en su casa... Eh, pues puede ver lo que hacen los demás y participar, porque el robot pues, le da acceso y sale pues, su voz a través del robot, y estar como uno más en clase en momentos determinados. Entonces, pues bueno quien dice un robot, que es mucho más caro y más sofisticado, dice un iPad, un, una tablet, un móvil, ¿Mm? que hoy en día es bastante fácil que nuestro alumnado no se quede fuera y que pueda participar en la medida de sus posibilidades en las actividades del aula. También cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de cuidar la información que manejamos de nuestro alumnado. A veces desde la escuela, sin darnos cuenta, contribuimos a la vulnerabilidad cuando compartimos información sensible, a veces sin darnos cuenta y sin cuidar demasiado estas cosas. Yo creo que cada vez menos, pero hay que tener en cuenta que hacemos a veces vulnerable a nuestro alumnado cuando compartimos información que no es necesaria. Para las evaluaciones, por ejemplo, o para cualquier otra cuestión. ¿no? Entonces, hemos de ser cuidadosos con ese, con ese tema también. Y la última, el último, digamos, pilar o idea clave es que requiere la inclusión, la identificación de, eh, y eliminación de las barreras en las culturas políticas y prácticas inclusivas que impiden el derecho a la inclusión. Vale. Y ahí tenéis eh, bueno, esa imagen, que en este caso es de, de Bernán Goñi, que lo ha hecho para la, la, la publicación que os he comentado antes de Plena Inclusión, que nos habla pues, bueno, de, de estos recursos que cuando se reparten por igual pues eh, resulta que hay una persona que se pierde lo que está pasando detrás de la valla. Cuando lo repartimos según las necesidades de cada uno, pues seguimos necesitando ese recurso. Si ese recurso pues, nos tiene que llegar de la administración, a veces no llega, o ese recurso se nos puede romper, perder, en fin, no estar en ese momento, entonces este alumno se lo va a perder. Y la solución y digamos que el, la base de la inclusión es cambiar el contexto. Cambiar ese contexto para que, eh, en fin, ninguno de nuestros alumnos tengan esas barreras y esas dificultades, ¿no? informándonos y formándonos en estos temas, acabamos concluyendo en una serie de líneas de formación que, como veréis, pues tienen que ver con las políticas, las culturas y las prácticas. Porque, claro, si la, el objetivo de la escuela es conseguir eh, culturas políticas y prácticas inclusivas, pues el objetivo de la formación no puede ser otra cosa diferente, sino acompañarles en esa construcción de esas culturas, de esas políticas y de esas eh, prácticas inclusivas. Además de ello, nos ayudó muchísimo en el 2018, cuando salió la normativa en inclusión. Tuvimos el decreto de inclusión educativa, que además hacía hincapié en estas cuestiones que hemos ido viendo. Que eh, la inclusión tiene que ver en ofrecer y dar las mejores oportunidades a todo nuestro alumnado. Y considera la diversidad, como veis aquí, pues mmm, todas las posibilidades, todas las diversidades posibles, es decir, no solamente las que habitualmente pensamos, ¿no? sino todas las situaciones en las que nuestro alumnado puede encontrar barreras en el acceso, la presencia y la participación y el aprendizaje en los centros escolares. Este decreto tiene tres ideas fundamentales, ¿vale? Lo podéis leer si queréis, pero yo creo que hay tres ideas que lo, que lo caracterizan y que creo que es lo que le da potencia y valor. Primero, que la inclusión educativa es un derecho, no es una voluntad, no es un capricho, ni es un capricho de nuestro alumnado, ni es una, algo voluntario para nosotros, sino que es una obligación de los centros garantizar que todo nuestro alumnado está aprendiendo y participando con sus compañeros y compañeras. Segunda cuestión, que el foco está, cambia de los problemas del alumnado a los problemas que impone el contexto, esas barreras que se encuentran en la interacción de nuestro alumnado con ese contexto escolar y que participa toda la comunidad educativa, que el centro no está solo ni debe estarlo, que debemos construir red, debemos construir comunidad y que esa comunidad es la que va a hacer y va a permitir y posibilitar que nuestro centro sea más inclusivo. Este decreto, nada, os voy a nombrar solamente las cuatro líneas fundamentales, porque veréis que están muy alineadas con todo lo que hemos ido diciendo. Nos marca cuatro líneas generales de actuación. La primera nos habla en general de esa identificación y eliminación de las barreras en las culturas, en las políticas, es decir, la, la planificación, la organización y funcionamiento de los centros y en las prácticas educativas. ¿Vale? Aquí os he dejado la definición de barreras que me gusta mucho de Cheita Yasco, donde nos dice que las barreras no son solamente esas rampas que siempre nos vienen a la cabeza cuando pensamos en esas barreras, sino esas creencias, esas actitudes que impiden el derecho a la inclusión. ¿Vale? y que se encuentran en esas culturas de centro, en esos valores que, que comparte la comunidad educativa, eso que decíamos antes, pues de alegrarte cuando un alumno no viene y, o a, a dar parte a absentismo y seguir el protocolo de absentismo para conseguir por todos los medios que venga a clase otra vez. ¿no? Eh, en las políticas, en cómo organizamos los recursos y cómo organizamos los apoyos y en las prácticas inclusivas. La segunda línea de actuación es la movilización de recursos son las políticas educativas. Las políticas que tienen que incorporar esos principios inclusivos, que garanticen la coherencia y la continuidad en las actuaciones. Para la inclusión es muy importante esos momentos de tránsito, sobre todo en dar continuidad a los apoyos. Un alumno que necesita un apoyo en primaria no puede perderlo en secundaria. Tenemos que buscar algo equivalente que ayude a que continúe progresando. Los apoyos los tenemos que mantener y que dar continuidad. Esto en las mmm, todos los documentos internacionales es una de las primeras cuestiones que nos, que nos dicen. Eh, que se establezcan y formalicen las relaciones con el entorno más cercano, porque ahí es donde hay muchos recursos comunitarios. La tercera línea es la cultura y los valores en la educación inclusiva, pues bueno, todo lo que tiene que ver con esos valores. Y la cuarta, la gestión curricular, que si os fijáis tiene mucho que ver con el diseño universal. Estimular la motivación y la implicación del alumnado, aplicar medios de representación y expresión múltiples y diversos, metodologías activas, que promueva la interacción, colaboración y cooperación, la evaluación participativa y formativa, la selección y elaboración de materiales curriculares y didácticos con los criterios de accesibilidad y las adaptaciones necesarias cuando, cuando sea preciso. Nos habla también, luego ya las órdenes que lo regulan y que lo concretan, de medidas de respuesta. Esto es importante porque, eh, vale, decimos, bien, no nos centramos en nuestro alumnado, nos centramos en, ese, en esas barreras del contexto, pero ¿cómo lo hacemos? En la normativa lo que nos marca son eh, unos niveles de respuesta educativa que los centros deben organizar. Entonces, los centros deben tener preparadas cuatro niveles de respuesta y, además, medidas de respuesta de distinto tipo. Para el acceso, que son las relacionadas con la organización y el funcionamiento, que tienen que ver con la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional, con la prevención del abandono, con los apoyos y recursos eh, como las becas, etcétera. Las medidas de la participación, que puede ser el plan de igualdad y convivencia, el valorar la diversidad cultural y étnica, el sentido de pertenencia, bueno, la acogida, todas estas cuestiones, y medidas de aprendizaje, ¿vale? Medidas curriculares que pueden tener que ver, o sea, o tienen que ver con el diseño universal, el aprendizaje accesible, las metodologías y estrategias para la inclusión, la programación multinivel, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la normativa ya nos va marcando esas medidas de acceso y tres niveles de, eh, cuatro niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta educativa es el que tiene que ver con todo el centro educativo, ¿vale? Entonces, todo el centro educativo, digamos que es una medida universal. Todo el centro tiene que estar preparado para acoger a todo el alumnado, ¿vale?, que nos lleve. El segundo nivel de respuesta es a nivel de grupo, de aula. De la misma manera, es otra medida universal. Todo el alumnado de nuestras aulas pues, debe poder participar y aprender en nuestras aulas. El tercer nivel de respuesta ya implica unos apoyos ordinarios adicionales. Estamos hablando de grupos o a nivel individual que requiere, pues, por ejemplo, una personalización o un grupo de PEMAR, por ejemplo, pues es un grupo de, eh, digamos, que, que tiene y está en un digamos que se ha preparado, se ha organizado un nivel de respuesta de nivel 3. Y el nivel cuarto es el nivel ya más específico y especializado de apoyo educativo. ¿Quién da el apoyo educativo? Estos, tres niveles, estos cuatro niveles de respuesta, vale, como veis hay apoyos generales, apoyos personalizados y apoyos específicos de apoyo, vale, y personal especializado de apoyo. ¿Quién da el apoyo? Toda la comunidad educativa. Esto es uno de los principales eh, cambios y aportaciones de este nuevo decreto. ¿no? Todo el profesorado ofrece apoyo a todo el alumnado. Ese es la prim el primer nivel de apoyo que tenemos que tener siempre en marcha. ¿vale? Y activo. Si no es suficiente, ya iremos poniendo los demás, iremos activando los, los siguientes niveles de apoyo. ¿vale? Por lo tanto, ¿a quién tenemos que formar en inclusión educativa? A todo el profesorado. Nos cuesta, porque muchas veces eh, se sienten más interpelados los profesionales de especializados en, en inclusión educativa, orientadores, orientadoras, PTs y ALs, pero el resto del profesorado poco a poco pues, también se ve interpelado por la inclusión y también empieza a venir a nuestros Cursos también de y formación. También hay un decreto nuevo que ha estructurado de una forma diferente la orientación educativa, incorporando a los orientadores y orientadoras de primaria dentro de los centros y vinculando eh, la orientación también a, la, a los centros de formación. Por lo tanto, tenemos tonificadas la orientación con CEFIRES ¿vale? y con las unidades de, especializadas de orientación educativa. Eh, se ha establecido también cuatro temas mmm, para trabajar desde el plan de orientación y tutoría. Ese plan de orientación y tutoría empieza por un nivel 1 que afecta a todos los docentes, ¿vale? porque sabéis que la orientación y la tutoría es función de todos los docentes, no solamente de especialistas. Y los cuatro temas trabajados o trabajar son la enseñanza y aprendizaje, la igualdad y la convivencia, la transición y acogida y la orientación académica y profesional. Vale, para entender un poquito más esto de los niveles viene todo esto de, la, de una teoría, en Cataluña también su normativa se basa en los tres, tres niveles, no sé si hay alguien de Cataluña, pero también eh, esos tres niveles nos sirven para explicar y para comprender mejor estos niveles de apoyo educativo. Nos dice la teoría de la respuesta a la intervención, que ahí tenéis la referencia también por si queréis descargaros el documento, que si atendemos y si ponemos en marcha medidas universales tanto en el aprendizaje como en la convivencia, ¿vale? Medidas que pueden ser el diseño universal, eh, la accesibilidad, en la convivencia, pues eh, normas consensuadas, en fin, todo esto que sabemos que funciona. Vamos a atender con esas medidas de diseño universal al 80% de nuestro alumnado sin necesidad de hacer ninguna adaptación ni utilizar un recurso extraordinario. Aún ¿vale? eh, así, habrán una serie de alumnos y alumnas que necesitarán un apoyo personalizado en un momento determinado. Pero se estima que si hemos hecho bien esa primera parte, será únicamente un 15%. ¿Vale? Y eh, a pesar de eso, pues sí que habrá algún alumno, alguna alumna que requiera algún apoyo muy, muy específico, muy intensivo, muy especializado, y o bien en la convivencia, pues que sea algún caso muy, muy grave, muy violento, ¿vale? Que por desgracia siguen ocurriendo. Pero será solamente un 5%, ¿vale? Es decir, ACIS en nuestro centro significativas pues podrían estar alrededor de un 5%. Los centros que han empezado a utilizar esas medidas de diseño universal, a trabajar por proyectos interámbitos, a incorporar la codocencia, el trabajo, el, la programación multinivel, están viendo reducidas sustancialmente sus números de, de alumnado con, con adaptaciones significativas. Es verdad que requieren algunas adaptaciones, algunas medidas de personalización, pero no llegamos a hacer adaptaciones significativas, ¿vale? tanto como si no hacemos esto. Eh, trasladado a lo que os he comentado de nuestra normativa, pues tendremos esos cuatro niveles, que el nivel 1 y 2 realmente son niveles universales, lo que pasa que a nivel de centro y a nivel de aula. El nivel 3 serían los apoyos personalizados y ahí tenéis distintos ejemplos de acceso, participación y aprendizaje en cada uno de esos niveles, ¿vale? Y apoyos con personalidad, con personal especializado de apoyo. Como resumen de todo esto, ¿vale? Pues bueno, si queremos una escuela más justa, más equitativa y que no, donde no hayan exclusiones, necesitamos asegurarnos, pues culturas políticas y prácticas eh, que conseguiremos eliminando las barreras que existan en, esos, en esas dimensiones eh, a través de procesos de enseñanza y aprendizaje que garanticen la presencia de la participación y el aprendizaje. Para eso tenemos una serie de recursos que empieza por la propia comunidad educativa y que eh, continúa con los equipos de apoyo a la inclusión, las redes de apoyo del entorno y los, la formación del profesorado. ¿vale? Todo esto, digamos que es la teoría, lo que muy brevemente, ¿no? Lo que nosotros eh, contamos y explicamos cuando hablamos de inclusión educativa eh, al, al profesorado ¿no? y la reflexión que hemos hecho para llegar a esa conclusión de cuáles pueden ser nuestras líneas de formación. Lo contamos también de otra manera, ¿vale? que es esta visualmente, cuando aquí, por ejemplo, en esta ilusión óptica, pues hay 16 círculos. ¿eh? Normalmente, pues aquí me decís, pues a ver, yo veo cuadrados, pero círculos, como que, que no, que no me salen los círculos. ¿no? En cambio, si. Os doy un apoyo, ¿vale? Os digo dónde están esos círculos, que es la misma imagen, ¿vale? Y los veis. Cuando volvemos aquí, probablemente ya veréis que los círculos están aquí, ¿vale? Hay personas que necesitan un poquito más de apoyo y otras menos. Entonces, ahí está un poco el kit de la cuestión. Pero, ¿qué conseguimos? ¿Vale? Si os lo dejo un poquito más, se crea una postimagen en la retina y es más fácil de ver. Pero bueno, es una metáfora, nos sirve para, para jugar un poquito, para también eh, reflexionar sobre esto, ¿no? Estos círculos están por aquí. <risa> ¿vale? ¿Y qué es lo que decimos en este punto? Pues que esto es como la inclusión, ¿no? que cuando vemos que la escuela es inclusiva, que la escuela tiene que, que, en fin, que tener en cuenta todo el alumnado, que nadie se puede quedar atrás, que cuando lo ves ya no lo puedes ver de otra manera. ¿Vale? Entonces, cuando vemos estos círculos, ya los seguimos viendo. Están ahí, ¿no? Están ahí esas barreras que hemos de eliminar, están ahí esos alumnos que a veces no vemos, ¿vale? Entonces, nos gusta utilizar esta imagen o cualquier otra de ilusión óptica, ¿no? De estas que, que te descolocan un poquito para, eh, en fin, ilustrar esa idea de que la inclusión, una vez que la ves, una vez que ves tu escuela inclusiva, pues no puedes verla de otra manera, ¿no? Y con esas ideas jugamos las líneas de formación y algunos ejemplos de lo que hacemos, ¿vale? Porque hacemos muchas cosas, ya os digo que el, el ámbito de, de inclusión educativa, ahora mismo este curso está compuesto por 30 personas, eh, este año somos 14 en el específico, el año que viene seremos alguna menos y unas cuantas personas más en, en, el, en los territoriales, ¿vale? Con quien nos coordinamos mensualmente. Entonces, en la línea de culturas, en la, esa línea formativa de, de culturas, hablamos de sensibilización y evaluación inicial, Hablamos de hacer ese kit de sensibilización en inclusión, que también preparamos uno de coeducación, de diversidad sexual, familiar y de género y de diversidad cultural. Entonces, lo que hacemos es ir a los centros e impartir este, esta sesión en el claustro. Una sesión cortita o larga, depende de lo que ellos necesiten. A veces lo hemos hecho en formato taller también, pero ya os decimos que es menos eh, efectivo y menos eficaz que venga una persona de un centro... Y luego intente cambiar la cultura del centro solo. Eso, vamos, no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces, nos gusta más cuando lo hacemos en centros porque tiene mucha más repercusión y mucho más impacto. Además, también eh, trabajamos las visitas pedagógicas creando redes de centros. Una de las cosas que más sensibiliza es ver a otras personas que, que hacen cosas que tú crees que no se pueden hacer o que no te habías imaginado que se podrían hacer. ¿no? Entonces, esas visitas pedagógicas que a veces tienen que empezar en el propio centro, porque muchas veces no sabemos lo que hace el compañero. Entonces, crear espacios informales, eh, en fin, yo en las comidas, por ejemplo, con compañeros, las comidas de, de las evaluaciones y tal, donde estás en un espacio más distendido, pues me han contado cosas que hacían maravillosas. Digo, oye, ¿y esto lo saben los demás? Ah, no sé, no, no creo, porque eso lo hago yo en mi aula. Entonces, que los demás conozcan lo que se hace en el centro es importantísimo, porque hay muy, muchas buenas prácticas que desconocemos de nuestros compañeros y compañeras. En la Comunidad Valenciana tenemos ahora el programa IMOUTE, que es un programa de la subdirección de formación que permite pues, que hayan centros mmm, que, que, son, eh, que, que acogen visitas y centros que visitan a otros centros. ¿vale? Entonces, hay un catálogo de centros a los que puedes tú visitar. También se está trabajando ahora para que se, también se pueda hacer observación en, en, dentro del aula a docentes, porque eso es súper importante también. Entonces, si tú quieres que, que alguien también te vea y luego ver a otra persona eh, impartiendo una clase, pues podemos también trabajar en ese sentido. También eh, trabajamos con el índice y tenemos, por ejemplo, un pilotaje en centros trabajando con el INDEX for inclusión El INDEX for inclusión es un documento complejo de trabajar, es una guía... Eh, ...que evalúa, más que evaluar, que te acompaña en la reflexión sobre las culturas políticas y prácticas de tu centro. Tiene un montón de preguntas y es un documento, ya os digo, complejo de utilizar. Por eso lo que hemos hecho es un acompañamiento... ...a los centros que han querido durante todo el curso... ...trabajar dentro de su plan de formación el tema de la inclusión educativa... ...lo que hemos hecho es acompañarles en esa sensibilización... ...y en esa evaluación de su centro. De manera que han trabajado cada, cada trimestre una dimensión... ...culturas políticas y prácticas y de cada una han eh, sacado unos compromisos. Se han, elaborado, se han creado comisiones mixtas de trabajo... ...donde se les anima a que participe también participen las familias y el alumnado y de esa forma se consigue tener unos compromisos de mejora para el curso siguiente. Bien, pues eh, con ánimo de, de facilitar ese acompañamiento y esa información y formación a los docentes, pues de vez en cuando tenemos una publicación periódica, cuando podemos sacarla, eh, pues bueno, con ideas como por ejemplo pues revistas de educación, grupos de investigación para la inclusión educativa, se hizo un barrido de todos los grupos de investigación que están trabajando en la inclusión en toda España, en las universidades españolas… Y la tenéis a vuestra disposición en ese número de dosiers. Hay bancos de imágenes, esto con el confinamiento, pues sacamos este documento con bancos de imágenes gratuitas. También eh, la educación en cifras y están todos los datos y, y los documentos de dónde sacar información más cuantitativa. ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente línea. Hay muchas más cosas, pero os he puesto simplemente algunas para que conozcáis un poquito algunas ideas y algunas líneas de trabajo que llevamos. El tema de las políticas pues, tiene que ver con esa organización de los apoyos ¿no? y esa eh, respuesta educativa a los centros. Aquí trabajamos el, pues, bueno, las políticas, ¿no? la transición entre etapas, fundamental, porque es un momento clave donde eh, en fin, la inclusión es fundamental y la exclusión es muy habitual también en esos procesos. Eh, la participación de la comunidad educativa, los ámbitos y la codocencia. Este año hemos creado una red de formación de formadores, para que formemos a una serie de docentes en codocencia y que puedan a su vez formar en sus centros o a otros centros, ¿vale? Porque había un momento que ya no, no había mucha demanda de, de formación en codocencia, entonces estamos utilizando también ese sistema de red de formadores en algunos temas como la codocencia. También tenéis ahí el tema que os decía antes, la guía de, de redes de, rec de recursos del entorno. ¿Vale? Tenéis un curso de autoformación en abierto que cualquiera puede entrar y puede consultar y también una guía donde eh, te ayuda a hacer un repaso de todos los recursos que tú tienes en tu zona para tenerlos previstos ¿vale? y poderlos tener a mano. También tenemos el aula del futuro que está en nuestro espacio de trabajo, en nuestro CEFIRE. Compartimos espacio con el CEFIRE de formación profesional y con el de CETEM porque es un espacio grande y además han ubicado el aula del futuro. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Pues conseguir que esa aula del futuro sea inclusiva y accesible. ¿vale? No puede dejar a nadie fuera del futuro. Todo el alumnado debe poder trabajar ahí y hacer las actividades que se propongan en el aula del futuro. ¿Vale? Entonces, eso es nuestro principal objetivo e interés. Eh, la organización global de los centros también se trabaja en esta línea, los planes y programas de centro, la transformación de los espacios, como os digo, el aula del futuro y las redes del entorno. Es importante señalar que también formamos a los funcionarios en prácticas, o sea, dentro de la, del módulo de formación de funcionarios en prácticas tienen un módulo de inclusión educativa, también a la inspección educativa porque todas estas políticas requieren un acompañamiento por parte de la inspección alineado con todo lo que estamos diciendo, por lo tanto también la formación a la inspección es un punto importante, y la formación a los equipos directivos nuevos. En la acreditación eh, en la función directiva, en ese curso de ciento y pico horas, pues hay un módulo que en la comunidad valenciana incluye todo el tema de, de inclusión educativa. Las prácticas... Tenemos eh, cuestiones como la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional que la hemos vinculado con el diseño universal, ¿vale? como eh, pilar básico de, del diseño universal. Ahora os explicaré un poquito más. Las metodologías y estrategias inclusivas y las prácticas basadas en evidencia. Sobre todo, eh, basar todo lo que hacemos, porque claro, la formación a veces se ha tachado de pseudociencias de tal y cual. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas modas por ahí que no tienen ninguna evidencia y hacen perder tiempo a los docentes con cosas que no funcionan. Y, como dicen muchos entendidos en el tema, me gusta mucho Marta Ferrero, que dice que no solamente es que no no funciona es que está quitando tiempo para trabajar otras cosas que sí que funcionan, con lo cual al final pues, causa un, un problema y, un, y perjudica ¿no? el, el aprendizaje. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que hagamos pues, que tenga cierta solidez o cierta, en fin, cierto apoyo de la evidencia. Eh, en este tema, por ejemplo, con las metodologías inclusivas, yo siempre pregunto qué es una metodología inclusiva, porque a veces nos han vendido metodologías inclusivas que no lo son, o sea, una metodología no es inclusiva, por sí misma, puede tener potencial para la inclusión, pero hemos visto, por ejemplo, pues a lo mejor algún profe que utiliza la clase al revés, que puede ser muy inclusiva o utiliza la gamificación, pero la utiliza cuando el alumno que va a darle más problemas para que entienda o para que participe está en el aula de PT. ¿Vale? ¿Es una metodología inclusiva? A ver, depende de cómo la utilices. Entonces, no nos dejemos llevar por esa etiqueta de inclusiva, sino, bueno, sí que es verdad que tienen mayor potencial para la inclusión, como por ejemplo el aprendizaje por proyectos, el APS, el aprendizaje de servicio, son, eh, fin, metodologías con muchísimo potencial para la inclusión, cuando se utilizan bien y cuando incluyes a todo tu alumnado. Por lo tanto, tiene que tener una serie de características cuando lo utilices para poderlas llamar así. Eh, respecto al diseño universal y aprendizaje accesible. Nosotros lo que hemos hecho es eh, concretar estas, los principios del diseño universal en un modelo con una plantilla y unos cuestionarios para ayudar al profesorado a programar con el diseño universal. Porque a veces se hacían cursos y quedaban muy en la teoría y no aterrizábamos en la práctica. Entonces nos pedían cómo lo hacemos. ¿no? cuando Ya sé lo que es el diseño universal, yo ya quiero hacerlo, pero cómo lo hago. Y costaba un poquito Entonces, lo que hacemos es, eh, tenemos una serie de recursos que ahora os enseñaré un poquito y os diré dónde están, una publicación donde explica cómo hacerlo y las, los fundamentos teóricos para que sepáis de dónde viene cada... Cada elemento y cada cuestión, una formación de oferta general en todos los elementos del diseño universal, en la implicación y feedback, en la motivación, en la accesibilidad, pues de todo ello pues ofrecemos cursos de oferta general y también hacemos proyectos de formación en centros. De la misma manera que os decía que acompañábamos a los centros en la evaluación con el índice acompañamos a los centros en la implementación del diseño universal o la implementación de la programación multinivel. Las herramientas de formación que os decía pues son estas, básicamente, una plantilla para diseñar con DUA que vas siguiendo en función de lo que respondes a una serie de cuestionarios y decálogos. Entonces, hemos querido, querido simplificar un poco todo ese proceso para que tengas una actividad con diseño universal de la manera más sencilla posible y con recursos para ello. ¿vale? Vamos eh, mejorando este documento y esos materiales y en la página web lo podéis encontrar. Eh, también tenemos otra línea de redes de aprendizaje. Esas redes de aprendizaje pues, son jornadas, encuentros, intercambios de buenas prácticas. Eh, os he puesto aquí pues, los tres congresos que hemos celebrado hasta el momento, ¿vale? en inclusión educativa, el último estuvo dedicado a la accesibilidad universal. Tenéis las grabaciones de todas las, las ponencias, las podéis consultar aquí. También tenéis las presentaciones de los ponentes. Y, y bueno, en ellos, en esas líneas de, de, de redes, trabajamos desde luego los tres, las tres líneas, las culturas, las políticas y las prácticas, siempre. ¿Vale? También desde esa perspectiva de crear culturas, políticas y prácticas inclusivas, trabajamos todo lo que es la atención a la diversidad, ¿vale? para separarlo de un modelo más clínico que es el que se ha estado trabajando hasta ahora. Entonces, para llevarlo al terreno más pedagógico, lo que hemos hecho es vincularlo a esa sensibilización en los centros, a esas políticas y organización de los apoyos y a esas prácticas inclusivas. ¿vale? Y a partir de ahí pues trabajamos la, pues, las, la, lo que nos marca la normativa, ¿no? la atención a la diversidad del alumnado eh, con necesidades de apoyo educativa, de compensación de desigualdades y diversidad cultural. Y también trabajamos... Eh, con los contextos específicos, los centros de educación especial, las unidades específicas en centros ordinarios, las unidades terapéuticas, que hay solamente tres en la comunidad valenciana, pero también requieren una formación específica, las unidades hospitalarias, los centros singulares o las unidades especializadas de orientación. ¿Vale? Ahí tenéis algunos ejemplos, participamos en proyectos europeos también. Aquí tenéis el último, que el día 4 de, de julio, el pasado lunes, se celebró una jornada donde se presentamos el producto final del proyecto iRap, que es un proyecto europeo en el que eh, se ha desarrollado una aplicación de realidad virtual para trabajar eh, metodología TEACH con niños autistas. Entonces, bueno, se ha visto que algunos niños, porque no todos soportan llevar un casco y unas gafas de realidad virtual, porque las Oculus son muy aparatosas, pero cuando eh, se hace pues, una aproximación gradual y, y si, conseguimos que las lleven, es un entorno en el que aprenden bien y que funciona muy bien como, como una primera aproximación a ese aprendizaje en ese entorno Teach. ¿Vale? Entonces, tenéis toda la información ahí, se subirán también las, eh, los vídeos para que lo veáis y la aplicación la tenéis a vuestra disposición. También se han hecho... Eh, Redes se ha trabajado mucho con los centros singulares este año para crear redes de centros, también con los centros de reeducación, también hemos hecho redes y hemos hecho jornadas de, de intercambio de buenas prácticas y con las eh, unidades hospitalarias. ¿Vale? Son contextos específicos en los que a lo mejor no hay muchas personas implicadas, pero que también requieren una formación especializada. También elaboramos recursos cuando hay una necesidad específica, en este caso cuando llegaron los, eh, nuestros, bueno, los el alumnado ucraniano, pues llegó de un día para otro, ya sabéis, en la Comunidad Valenciana lo que hicimos fue una jornada eh, online masiva para eh, bueno, compartir recursos. Yo compartí pues, este recurso donde había eh, pues, bueno, recogido y recopilado una serie de, de recursos, materiales y demás que podían ser de utilidad. ¿vale? También lo tenéis ahí enlazado. Y por último, la convivencia. Sí, la convivencia y, la, y nos queda un punto nada más. ¿vale? En cuanto a la convivencia, también la abordamos desde las culturas, las políticas y las prácticas. Tenemos una base de datos de materiales que se llama REICON, la consellería, y que también lo tenéis ahí enlazado, para que las personas que quieran pues puedan acceder a… Quiero saber más sobre prácticas restaurativas, sobre mediación, sobre tutoría entre iguales. Pues tenéis ahí información de cómo hacerlo y algunos ejemplos de centros que lo han hecho, cómo lo hacen, ¿no? paso a paso. Además, hacemos cada año en diciembre un encuentro de alumnado mediador, para un poco pues, premiarles ¿no? a ese alumnado mediador, que a veces es el motor del centro, ¿no? el que más ideas tiene y el que mueve todas estas cosas en, en los centros. Y bueno, llegamos a juntarnos pues, más de 500 alumnos y alumnas en, en esos encuentros. ¿vale? Eh, este curso que viene tendremos un nuevo decreto de igualdad y convivencia y empezaremos a trabajar pues, todas estas cuestiones. Con la convivencia ocurre lo mismo, mediación entre iguales, tutoría entre iguales, no es cosa de un solo profe, es cosa de proyecto de centro. Si en el centro se pone en marcha un proyecto de esas características, yo he puesto en marcha en mi centro la tutoría entre iguales, por ejemplo, cambió radicalmente la convivencia, sobre todo con primero de la ESO. Entonces, esas tonterías que acababan en un incidente que luego da pie a, a un parte de, de conducta más grave, se acababan cuando tenían un compañero mayor que les iba un poco regulando la conducta. ¿no? Eh, y por último, pues... La línea específica de formación para orientadores y orientadoras, para maestros de, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje. También eh, formamos a fisioterapeutas, a eh, educadores y educadoras de, de educación especial, trabajadores sociales que también trabajan en las escuelas. Eh, aquí tenéis algunos ejemplos. Pues bueno, Las personas que empiezan en orientación educativa nos demandaban... ...un algo, es decir, yo empiezo... ...pues necesito algo para empezar... ...porque es mi primer año, estoy... ...bueno, estoy, soy, soy, soy, estoy la única en el centro... ...en la comunidad valenciana ya tenemos... ...dos personas en cada centro... ...en los que tienen más de 750... ...creo que son 700-750 alumnos... ...pero, eh, en fin, esa soledad... ...pues necesitaba un acompañamiento formativo... ¿no? ...y tenemos ese ABC de la orientación educativa... ...que en esos cuatro ámbitos de la orientación... ...que os he comentado antes... ...pues hay, eh, en fin, formación... ...relacionada... También respecto a la formación profesional para orientar, conocer todo el sistema de formación profesional a veces es complejo y cuando estás trabajando a lo mejor en primaria muchos años y pasas por primera vez a secundaria, toda esa parte de formación profesional necesitas conocerla, pero desde el principio. Lo que es una cualificación profesional, por qué son módulos y no materias, en fin, todo lo básico, básico de formación profesional. También tenemos la actualización en pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje el trabajo colaborativo con las familias y, en fin, algunas cuestiones también relacionadas con la, con la tutoría. Estamos, eh, sobre todo, intentando crear red entre los profesionales. Entonces, que se constituían seminarios, que ya se van constituyendo, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de orientación. De pedagogía terapéutica empezamos hace dos años y ellos veían una necesidad muy clara de eh, separarse los de primaria y los de secundaria porque el trabajo no es igual. Y en secundaria, muchas veces, cuando iban a la formación de pedagogía terapéutica, cuando era genérica, no veían que se respondiera a sus necesidades que tienen en secundaria. Entonces, finalmente, pues se ha optado por hacerlos separados de manera que puedan profundizar en sus necesidades y puedan tener formación más específica. También tenemos recursos, pues en este ámbito de orientación, tenéis ahí un recurso para la orientación académica y profesional, que es un Geniali, -E, donde os lleva una serie de recursos para las distintas fases de la orientación académica. También tenemos, como os he dicho, recursos para la autoformación. En este caso, eh, de momento, pues vamos ampliándolo poco a poco, lo que os he dicho, la BC de la inclusión, el mapa del entorno y luego dos dirigidos a la atención domiciliaria en bachillerato y el kit básico de, de hospitalaria. ¿Por qué? Pues porque el alumnado que enferma a lo largo del curso eh, tiene un, asignado un profesorado que viene directamente de bolsa. Entonces, es un profesorado que probablemente no haya hecho antes atención domiciliaria. La atención domiciliaria es una atención muy delicada porque entras al, en el domicilio de otra persona, en fin, eh, estás trabajando con un alumno que está enfermo y además es una enfermedad normalmente grave y de larga duración, con lo cual necesitas unas pautas y las necesitas en ese momento. No puedes esperarte a que salga un curso de formación en el momento que, que sea ¿no? y que salga además en otra parte que, que a lo mejor te viene lejos. Entonces, lo que hemos hecho es crear un kit... Eh, básico, un curso que primero lo hicimos eh, pues bueno ordinario ¿no? con su certificación y con tutorización y que luego lo dejamos ahí para que en cualquier momento que alguien le llamen de bolsa y vaya a, a un domicilio pueda consultar toda la documentación y todos los materiales es un curso en abierto que cualquiera puede entrar y por último, pues nada, deciros que ahí tenéis la, el Twitter, el, la cuenta de Twitter del ámbito de Inclusiva, donde pues, eh, mostramos la oferta formativa, damos difusión a esa oferta formativa y a los recursos que consideramos que son de interés, y la página web que también tenéis ahí toda la información y nuestros contactos para lo que, lo que necesitéis. él es Israel González Carrasco. Es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Carlos III de Madrid e ingeniero superior en informática también por esta universidad. Y tiene unas líneas de investigación que están centradas en el aprendizaje automático, que nos suena ahí el modelado y la integración de procesos. Y lo que más digamos, nos interesa a nosotros las soluciones en accesibilidad y aplicaciones para personas con discapacidad. Él también es su director del Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, que es un centro de referencia nacional para la accesibilidad a todos los medios audiovisuales, que ahora son básicos, después de la pandemia mucho más, que es dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que está gestionado por la Universidad Carlos III. Entonces, él nos, nos va a dar otra visión de cómo hacer nuestros centros accesibles para todos. Pues cuando quieras ir. Muchas gracias. Eh, bueno, pues lugar, en primer lugar, dar las, las gracias por invitarme a participar en estos, en estos cursos. Eh, gracias a todos por, por asistir, a los que estáis aquí presencial y los que estáis eh, en remoto. Un poco lo, el, a colación de la, de la presentación, es verdad que la primera parte pues es un poco... Diferente a lo, que, a lo que estamos tratando aquí, porque yo vengo del mundo de la universidad, del departamento de informática de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, pues yo ahí hago cosas de, de ingeniero, ¿vale? Cosas, pues eso, de aprendizaje automático, eh, muy tecnológico todo. Y luego hay una segunda parte, que es la que yo creo que nos interesa a todos, eh, porque soy el subdirector e investigador de, del centro español del subtitulado y la, y la audiodescripción, ¿de acuerdo? ¿Qué, ¿Quiénes somos o qué es lo que hacemos en este centro? Bueno, el CESIA, que es el acrónimo por el que se conoce más a, al Centro Español, del subtitulado y la audiodescripción, es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad. ¿Vale? El Real Patronato sobre Discapacidad eh, pertenece a su vez al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y tiene la encomienda a la Universidad Carlos III bueno, pues de, gestionar, de gestionar este centro. Y como soy profesor de la universidad, bueno, pues también colaboro, colaboro en el, en el CESIA. Al final, aquí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sobre todo, eh, hacemos muchas cosas, pero sobre todo intentar hacer concienciación, divulgación de todo lo que tiene que ver con la discapacidad, en este caso con los contenidos audiovisuales. ¿okay? Eh, voy a contar muchas cosas que estoy seguro que ya os han contado durante, durante estos días, eh, lo que pasa que, bueno, es una presentación muy larga, mi idea es luego dejarla para que la tengáis, eh, entonces hay muchas cosas que que seguramente ya habéis escuchado, ya habéis oído, que ya conocéis, pero bueno, siempre es bueno tenerlas, tenerlas en algún repositorio eh, digital para poder consultarlas. Y espero no enrollarme mucho, ¿vale?, porque puedo hacer una presentación de dos horas o de 45 minutos en función un poco también de la, de la necesidad, ¿vale? Entonces, la primera parte, que es más teórica, más de concienciación, divulgación, voy a pasar poco por encima porque no me quiero repetir y me voy a centrar más en la parte, en la parte técnica, ¿vale?, la parte más de tecnología utilización de las TICs en el aula, etcétera. ¿Okay? Eh, bueno, un poco por, por acabar con, con la presentación, digamos, corporativa o institucional, eh, somos el centro estatal técnico de referencia en materia de contenido audiovisual eh, dentro de la, del ámbito de la, de la accesibilidad. ¿Qué son los contenidos eh, audiovisuales? En primer lugar, lo que nos viene a la cabeza pues son series y películas, ¿sí? que son contenidos audiovisuales. Pero también todo lo que tiene que ver con... Eh, Vídeos que estén grabados para, para formación, todo lo que tiene que ver con las plataformas educativas online, que desgraciadamente, debido a la pandemia, pues hemos tenido que utilizar todos de manera más o menos asidua. Y al final eso es un contenido audiovisual, ¿de acuerdo? La idea nuestra o el objetivo nuestro, ¿cuál es? Es hacer accesible todos estos contenidos. ¿okay? Cuando hablamos de accesibilidad, nosotros nos vamos a centrar eh, en, en, digamos, en, dos, en dos ámbitos, que son el subtitulado y la audiodescripción. ¿Ok? El... Subtitulado yo creo que a todos más o menos nos puede sonar, porque consumimos vídeos, series, versión original, la televisión pongo el subtitulado. Quizás lo que es más desconocido es la parte de la audiodescripción, ¿okay? que tiene que ver con hacer accesible aquellos contenidos audiovisuales eh, para personas que no pueden verlos, ¿okay? para personas, personas con discapacidad visual. Entonces, un poco mi idea es intentar enfocar toda la presentación, después de la parte teórica del comienzo, a cómo podéis utilizar... La, la accesibilidad audiovisual desde el punto de vista del subtitulado y la descripción para hacer contenidos accesibles en el aula ¿okay? dentro, de, dentro de vuestro día a día vale bueno un poco lo que decía nosotros trabajamos en muchos ámbitos teatros eventos televisión internet cine museos también el ámbito legislativo eh, también la inserción laboral pero lo que nos interesa hoy es todo lo que tiene que ver con la parte de formación y educación ¿okay? somos eh, al final Diseñamos programas de formación dentro de la universidad para hacer másteres o títulos propios orientados a la accesibilidad. También impartimos formación en centros de primaria, secundaria, eh, para un poco eh, conocer cómo utilizar el subtitulado, cómo utilizar la biodescripción, etcétera. Eh, y también con, bueno, pues colaboramos con diferentes centros educativos para diseñar programas, etcétera, etcétera. Vale, bueno, un poco, como esto lo voy a dejar... Eh, Disponible para que lo tengáis. Ahí tenéis los datos de contacto, dónde estamos, nuestras redes sociales, página web, etcétera Estamos ubicados en, en Madrid, en el centro, bueno, en el, el parque científico que tiene la Universidad Carlos III en Leganés. ¿Okay? Y, bueno, pues lo dicho, ahí tenéis datos de contacto, por pues, si en cualquier momento queréis, queréis consultarnos. Como somos centro de referencia nacional, ¿de acuerdo? Eh, resolvemos dudas telefónicas, dudas por correo… Eh, muchas veces nos contactan para preguntarnos no estoy seguro si esto que estoy haciendo es realmente accesible bien, o no sé muy bien cómo enfocar el hacer accesible este contenido o no sé cómo eh, enfrentarme a esa situación que tengo en el aula porque de repente, pues de un día para otro, eh, tengo tres alumnos con discapacidad eh, auditiva, ¿vale? ese tipo de, de cuestiones. Estamos un poco ahí para, también para, para ayudaros. ¿okay? Súper rápido, ¿vale? Que esto ya incluso en la presentación de, de mi compañera lo, lo, lo ha comentado. Eh, según los últimos estudios que hay a nivel, a nivel mundial, aproximadamente el 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad sensorial. Hablamos de discapacidad visual y discapacidad auditiva con diferentes grados. No tiene por qué ser eh, una eh, falta de visión o una falta de audición total, puede haber diferentes niveles en, en esa pérdida. Eh, lo que sí que conlleva esto, y esto ya lo, lo, lo estáis viviendo seguro, es que estas personas con discapacidad enfrentan barreras eh, de comunicación, ¿vale? de acceso a los contenidos, de acceso a la información, y eso, eso al final dificulta mucho su, su inclusión, su integración y su día a día. Okay. Eh, Había un dato que me gusta mucho y es, si pensamos un poco cuánto es un 5% de la población mundial, hablamos aproximadamente de 360 millones de personas con discapacidad auditiva… Si todas esas personas vivieran en el mismo país, ¿eh? sería el tercer país más poblado del mundo, después de China y la India. Y si hablamos de personas con discapacidad visual, aproximadamente 285 millones. Cuarto país después de China, la India y Estados Unidos. Es un porcentaje de población considerable. Muchas veces nosotros, eh, o la sociedad en general, no, no, no se da cuenta de esto, ¿vale? pero, pero es un porcentaje de población considerable. No hablamos ya de población eh, mayor de 65 años o de 60 años, una población cada vez, además, eh, la pirámide se va invirtiendo eh, más en gente, más gente mayor que gente joven y luego, además, también tenemos billones de personas que hablan lenguas distintas, ¿ok? Con lo cual, el acceso a la información, el acceso a los contenidos, pues, digamos que no siempre, no siempre es, es sencillo, ¿okay? En España, bueno, pues, eh, hablamos de un 8% de la población... El año 2014 tiene una discapacidad reconocida. Cuando hablamos de discapacidad reconocida, es aquella persona que tiene un certificado médico, vale, que certifica y lo has pedido un persona, eh, profesional sanitario, con una discapacidad superior al 33%. Bien, nosotros nos centramos en el CSIA únicamente… Eh, Básicamente. Nos, nos focalizamos más en las personas con discapacidad sensorial, eh, personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual, pero obviamente hay otros tipos de discapacidad, hablamos de la física, enfermedades crónicas, cognitivas, eh, otras, ¿de acuerdo? Pero nosotros, es verdad, y en la, en la presentación que yo hago, me centro en lo que me tengo que centrar, en lo que me da tiempo, ¿vale? que es personas con discapacidad, discapacidad sensorial. Vale. Desde el punto de vista de los, de los estudios, vale, de los niveles de estudio de las personas con discapacidad, eh, según el estudio del, del INE del año 2017, que fue publicado en el informe Olivenza del año 2019, eh, que no sé si lo podéis ver muy bien, esto lo de, que vengo aquí a hablar de accesibilidad y luego lo que presento no es accesible, ¿vale? eso a veces me, me produce cierta inquietud, pero lo que se plasma aquí un poco es que las personas con discapacidad acuden a los centros educativos. ¿vale? En, obviamente, en función del tipo de discapacidad, pues pueden acceder a, o acceden, digamos, a diferentes, a diferentes tipos de estudio. Pero lo, lo que me sé de memoria, las personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva acuden a centros eh, para estudiar estudios de primaria, de secundaria e incluso estudios superiores. Yo en la universidad he sido tutor de diferentes eh, estudiantes con discapacidad auditiva, discapacidad sensorial, eh, etcétera. ¿Vale? La universidad ha cambiado mucho, yo estudié en la misma universidad en la que trabajo ahora y ha cambiado muchísimo, en 20 años, en 25 años, y ahora hay un servicio de apoyo específico para el profesorado de cara, no, ya no me gusta la palabra ayudar ¿no? a las personas con discapacidad, ¿no? pero sí a, a hacer una inclusión real, a no tener, sobre todo yo cuando, como trabajo en el ámbito, a mí no me preocupa excesivamente cuando me dicen tienes un estudiante con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, esas son las pautas a seguir. Cuando una persona, un profesor o profesora de nueva se enfrenta a esa situación, y yo hablo con ellos, lo que sí que me comentan es un poco el temor, ¿no? El, el no saber enfrentarse a la situación, el no saber qué les va a suponer, incluso a veces hablan de trabajo extra que tienen que realizar. Entonces, eh, lo que se intenta un poco eh, inculcar es, no es un trabajo extra si desde el primer momento, tú, tu, tus materias, tus contenidos… Eh, intentas adaptarlo a, la, a, a, a que llegue a todos, no únicamente, claro, es muy fácil, entre comillas, poner un PowerPoint y dar tu clase magistral, ¿no? Pero si tienes contenidos audiovisuales, que eso es lo que nos centramos nosotros, a los accesibles de entrada, siempre. Subtitúlalos, los si es necesario. Entonces, si haces eso, luego al final es, por lo menos desde la, la experiencia nuestra, es como enfrentarte a un estudiante, a un alumno o más. Tendrás tus roces o no roces en función del, del tipo de persona, ¿no? Pero, pero más allá de eso, eh, no deberías tener otro temor, ¿ok? Entonces, un poco lo que, lo que presenta esta gráfica y las siguientes es, bueno, pues que las personas con discapacidad cursan estudios, van a los centros educativos. ¿Vale? No es un caso raro, ¿no? ¿no? Es que una persona sorda, una persona ciega, no no estudia, no, si estudia, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener eso en cuenta, al final, un poco también, también recordarlo... Vale, y luego, bueno, esos son datos que a veces ponemos, que tenemos que ser conscientes, y vosotros lo sabéis mejor que, mejor que yo, la cantidad de centros de educación que hay en España y de universidades en los cuales podemos recibir a estudiantes con, con discapacidad. Y luego lo ha comentado mi compañera, que es una frase que siempre digo en todas las presentaciones, ¿no? que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser personas con algún tipo de discapacidad. O sea, yo ya tengo una edad, que es la que es, como le digo a mis hijos, y yo ya consumo subtítulos en los contenidos audiovisuales. Cosas de la edad, pero es verdad que todos en algún momento vas a tener que, que utilizar algún tipo de, eh, de soporte o servicio de, asociado a, a, la, a, la, a la accesibilidad por tener algún tipo de discapacidad. Hay que tener en cuenta que la discapacidad no es eh, una discapacidad binaria, 0-1, Es decir, o eres una persona ciega o no lo eres. No. Y no eres una persona sorda o no eres una persona sorda. Puedes tener pérdidas de audición. Puedes tener un grado, una agudeza visual que será mejor o peor en función de la edad o diferentes factores. Puedes tener, de repente puedes tener cataratas. Eso es algo que nos puede afectar a cualquiera. Y eso va a impedir que durante un tiempo, esperemos, ¿vale? no puedas eh, percibir a través de tus ojos lo que normalmente percibías. Entonces, siempre es bueno tener un poco eso en la cabeza, ¿no? concienciarnos de que al final, bueno, pues, Jolín... Eh, cuando la gente se impone un poco a la defensiva, digo, pues hazlo por ti, porque al final sé egoísta, ¿no? Tú vas a ser una persona con discapacidad que vas a tener que consumir contenidos audiovisuales y si no estamos concienciados todos para preparar esos contenidos de manera accesible, pues no vas a poder luego eh, acceder a ellos. ¿Vale? Es un poco, la, un poco la idea. Bueno, pues, eh, entonces, ¿cuál es la, la motivación nuestra? Pues eh, la, que, la que nos mueve a todos los que estamos aquí, ¿no? En primer lugar, eh, todas las personas tienen que tener, tienen, los, no tienen que tener, tienen los mismos derechos y las mismas libertades, ¿de acuerdo? Eh, nosotros al final lo que intentamos es siempre tener en la cabeza las necesidades de las personas con, con discapacidad, asegurar la accesibilidad a los medios audiovisuales, que es un poco lo que nos mueve a nosotros, siempre fomentar la inclusión, concienciación, divulgación y luego de manera colateral adecuar los entornos. A veces también nos consultan un poco eh, a nivel de infraestructura tecnológica, oye, ¿cómo hago para montar bucle magnético para que todas las personas que están en una sala, en un aula, en un centro puedan acceder ¿vale? a, al bucle magnético. ¿vale? Pero son consultas un poco ya que a nosotros nos pillan de manera colateral, pero que también, también resolvemos. El tema del lenguaje, que también lo ha comentado mi compañera, el lenguaje importa y mucho. ¿vale? Eh, hay la, la columna de la derecha del uso incorrecto no lo voy a nombrar, ¿de acuerdo? Porque me parecen términos muy peyorativos, pero las personas con discapacidad son personas. Ya está. Son personas con discapacidad, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, pero son personas. Más allá de eso, pues no hay que tener, no hay que tener miedo a hablar con ellos. Me explico, porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta en, a veces en la universidad, cuando la gente se tiene que enfrentar, lo que comentaba, por primera vez a situaciones de, de tratar con estudiantes o alumnos o alumnas con, con discapacidad es el miedo de cómo hablo con ellos. Yo recuerdo, recuerdo el caso de, una, de, de un compañero ¿no? que me decía, es que tengo un, alumno, un estudiante que, que es ciego. Entonces yo hablo mucho de ver las transparencias. Y claro, me da mucho miedo utilizar ese término, el ver algo cuando él no ve. Digo, mira, yo siempre digo lo mismo, al final son personas, te vas a encontrar con gente que sea, pues que no tenga ningún tipo de problema y que a él se lo tome incluso... Con, con cierto humor, pero te puedes, igual que un estudiante o un alumno, que te puedes encontrar que pues que sea un poco... Bueno, tenga su coraza, su, sus defensas y que no quiera ayudarte. Pues eso es como todo, ¿de acuerdo? Pero que tú a una persona ciega le digas eh, qué tal lo ves, a mí me pasa. Lo recuerdo este el año de la pandemia, tuve un estudiante un estudiante ciego y era todo a través de video, videollamadas. Y claro, yo más de una vez le podía decir, pero esto lo ves bien, ¿no? Ya la tercera vez que le pedí perdón, ya él me dijo, pero vamos a ver, no te preocupes, habla conmigo como una persona normal. Si no lo veo, pues no lo veo. Como decía, peor para mí, ¿no? Que soy el que lo sufre. Pero al final es un poco, un poco la idea. Son personas, ¿de acuerdo? Nada más que, nada más que yo creo que, que decir aquí. Bueno, pues de, de, dependiendo del tipo de, de discapacidad... Eh, nos vamos a encontrar, bueno, ellos se van a encontrar con diferentes dificultades a la hora de, de acceder a, los, a las ubicaciones físicas y a los contenidos. Nosotros nos, eh, nos enfrentamos o nos enfocamos siempre a la parte de, perdón, de discapacidad sensorial, que es discapacidad visual y discapacidad auditiva. Y es cierto que, aunque nos centramos en los contenidos, es decir, yo sé que una persona ciega o una persona sorda pues va a tener... Eh, cierta dificultad a la hora de acceder a un vídeo con audio, ¿de acuerdo?, en función de, de su discapacidad, y yo haré todo lo posible para que, esa, para que ese contenido sea accesible. Pero también hay que tener en cuenta que eso a veces incluso a nosotros nos olvida que, por ejemplo, si una persona va al cine, ¿de acuerdo?, y es una persona ciega, tiene que poder llegar al cine. Hay una, hay una discapacidad o unas limitaciones, mejor dicho, perdonad, de acceso físico si el, si el entorno no está preparado. No hablamos ya de una persona que va en silla de ruedas, ¿de acuerdo? O con problemas de movilidad física y por lo que esa se encuentra en un sitio en el cual eh, no hay ascensor y son todo escaleras. ¿Vale? Pues es una de las cosas que también a veces a nosotros nos, nos, nos comentan. Yo recuerdo hace unos años organizamos a través del, del Real Patronato un congreso bianual relacionado con, este, con estos temas y íbamos y a organizarlo en, en un sitio que... Es, un céntrico que está muy bien y tal, pero tenía un problema de, de movilidad y de, ac de acceso muy complicado, porque era un edificio antiguo, no tenía en el auditorio entrada con ascensor. Pues no se puede celebrar ahí. ¿De acuerdo? O sea, a veces hay que tener en cuenta que no, no solamente es el hecho de... Ah, estás en el cine, ¿de acuerdo? Eh, la peli con subtítulos, pues perfecto. Ya, pero es que hay que poder llegar al cine. Y no siempre, no siempre es fácil. ¿okay? Entonces, que al final, si nos centramos en los elementos... Eh, de comunicación, ¿vale? Eh, bueno, las personas, cuando transmitimos un mensaje, eh, lo hacemos a través normalmente de palabras, pero también lo hacemos a través de comunicación no verbal. Posturas, eh, gestos, movimientos... Yo que soy puro, puro nervio, siempre lo digo en clase, ¿no? Yo aquí estoy sentado y me estoy agarrando a la mesa, pero es que yo en clase eh, tengo el complejo de los 11 Rao y me puedo pasear por todo el aula durante dos horas. Entonces, hay mucho ahí... Que, que no, es, no es verbal, pero el hecho de gesticular con tus manos, el moverte, el enfatizar las cosas con, con el movimiento, eh, también es importante a la hora de comunicar. Eh, la entonación, incluso el físico, ¿no? el, no sé, el, el, el cómo, te vas, cómo vas vestido, o cómo te comportas en un determinado sitio, eh, también es importante para comunicar un mensaje. Y desde el punto de vista de los espacios, de los escenarios, pues hay elementos como la arquitectura del edificio, el mobiliario, el color, la iluminación… Eh, la música, el sonido, la voz en off, ¿vale? Todo eso es parte del mensaje, todo es parte, son elementos de comunicación, todo forma parte de, de, del conjunto, ¿no? ¿Qué ocurre? Las personas con discapacidad visual no pueden o no tienen acceso a todo esto. ¿Qué es lo que se pierde de las personas con discapacidad visual? ¿Comunicación no verbal? ¿No lo ven? ¿De acuerdo? Toda la parte del físico tampoco pueden acceder a ello. Y luego hablamos de los espacios, ¿no? Arquitectura, mobiliario, color, iluminación. Al final, cuando tú vas a un evento, ¿vale? De estos que, como digo yo, que están súper preparados, con tus luces, juego de luces, sonidos... las personas, Los sonidos, sí, pero la, todo el tema de juego de luces, movimientos en el escenario, eso las personas con discapacidad visual no lo perciben, no lo ven. vale. Y las personas con discapacidad auditiva, pues digamos que... Vale, se da la vuelta y lo que no pueden, a lo que no pueden acceder, que es? Las palabras, eh, la entonación, todo el tema de la música, sonidos, voz en off... Se pierden parte, parte del juego. ¿vale? Es, lo, es lo, que, lo que hay. Entonces, y aquí se quiere pasar súper rápido que no os quiero aburrir. Eh, marco normativo. Todo eso está muy bien, yo esto lo cuento y hasta hace unos años, pues bueno, era una lucha titánica contra, contra todo, contra los elementos y tal, pero resulta que hay un marco normativo no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, que nos apoya, ¿de acuerdo?, que nos ayuda en esta en esta lucha. ¿Por qué? Parto de la premisa que he dicho antes, todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas libertades, libertades. Esto se apoya en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, hay una declaración del Parlamento Europeo sobre accesibilidad a los medios audiovisuales, que además está refrendado en la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, hay una normativa que empieza, no me gusta la, utilizar la palabra obligar ¿no? cuando hablamos de normativa, pero que empieza un poco a encaminar, ¿no? a dirigir a todos hacia donde tenemos que ir. Y eso es una gran ayuda, ¿vale? es un gran aporte para, para nosotros. Desde el punto de vista de la, de, de la Convención de la ONU, el artículo 24, dentro del ámbito de la, de la educación, hace referencia explícita a la, a, la, perdón, a la accesibilidad. La, en, el, en el punto 1 del artículo 24 habla de que las personas eh, o los estados partes tienen que reconocer el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la educación. Ya está todo dicho, ¿de acuerdo? Quizá podemos pensar que es algo que, bueno, claro, sí, sí, sí, pero es verdad que no en todos los países hay la misma conciencia, la misma mmm, implicación, el eh, término inclusión, integración, en España... Yo creo que está muy, muy, eh, muy implantado y lo tenemos muy en la cabeza y luchamos mucho por ello, pero bueno, no todos los países funcionan igual. Bien, y luego también el punto 4 habla del de tema de la formación, que deberemos bueno, incluir la toma de conciencia sobre la discapacidad, el uso de modos, medios y formatos de, de comunicación. ¿Vale? o sea que esto no lo decimos, como siempre cuando hablo de o hago esta, esta presentación, que esto no lo decimos nosotros, que no somos unos, unos locos ¿no? que venimos aquí a hablar de la inclusión... La in Integridad, la integración, la accesibilidad, no, ¿vale? Que esto, esto viene de viene de mucho más arriba de gente mucho más importante, como digo. ¿Vale? Entonces, eh, una cosa importante es que siempre, igual, siempre lo digo, ¿no? Hay que conocer a las personas que van a, o hay, que van a consumir o van a utilizar nuestros servicios, ¿de acuerdo? En el ámbito de, de la accesibilidad a los medios audiovisuales, o en el ámbito, en el ámbito de, de la formación y la educación, hay que conocer a nuestros estudiantes, tenemos que conocer que hoy en día, además, para ellos todo es audiovisual. Todo, todos son vídeos, todos son eh, las, hist las historias o de, de Instagram, las historias de Instagram, eh, los TikTok, todo audiovisual, todo, de acuerdo. Eh, tenemos que conocer cómo acceden a estos contenidos, eh, ordenadores, hoy en día es todo ordenador, teléfono móvil, tablet, todos son eh, aparatos o dispositivos electrónicos, y luego conocer también qué barreras se generan si los contenidos, los dispositivos y tal no son accesibles, ¿vale? Eh, luego, en la parte un poco más tecnológica, eh, contaré un poco que nosotros hacemos soluciones tecnológicas pues, en diferentes ámbitos. ¿no? Aplicaciones para móviles, por ejemplo. Tú haces una aplicación para móvil eh, y tú dices, ya he hecho la aplicación para el móvil, ya funciona. ya. Pues, pongo un ejemplo. ¿no? La, eh, las luces de Navidad de Madrid, ¿de acuerdo? Eh, desarrollamos una aplicación junto con la Universidad de Carlos III de Madrid, ¿para qué? Para que las luces de Navidad fueran audiodescritas. Es decir, tú te vas moviendo por Madrid y según vas llegando a, las diferentes, a los diferentes puntos, te va audiodescribiendo la luz, ¿vale? el conjunto de, de luces que hay, que, que intentaba el diseñador o diseñadora de la luz plasmar, etcétera, etcétera. ¿okay? Y tú dices, ah, ya lo tengo, bien, he hecho una aplicación para el móvil, que resulta que cuando tú llegas a un sitio geográfico concreto, pum, salta la audiodescripción y te la cuenta. Oye, qué bien, ¿no? Problema, que las personas con discapacidad visual no ven el teléfono. No lo ven. No pueden tocar los botones porque no sabe dónde están. Hay que hacer la aplicación accesible para las personas con discapacidad visual. ¿Qué implica eso? Bueno, pues hay soluciones tecnológicas que te permiten, digamos, ir leyendo de acuerdo a lo que hay en, el, en, el, en la pantalla del, del, del dispositivo, del ordenador, de la tablet o del móvil. Eso no lo tenemos que olvidar. Es decir, hay que hacer accesible no solamente la aplicación, el vídeo, la página web, sino también lo que el dispositivo que va a utilizar ese, esa aplicación o página web tiene que ser accesible. Si no, no vale para nada. Haces una aplicación para personas con discapacidad visual, pero resulta que no pueden utilizarla porque no saben cómo llegar a esa aplicación. Pues, un poco complicado. ¿Vale? Entonces, ya llego al, a lo que hacemos nosotros. Nosotros nos centramos en los servicios de accesibilidad a los contenidos audiovisuales. Tres patas grandes. Subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. La lengua de signos no es nuestra. ¿Por qué? Porque el CESIA, Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, es el centro de referencia para el subtitulado y la audiodescripción. La lengua de signos, hay otro centro asesor del Real eh, Patronato sobre Discapacidad que se centra en eso. ¿Vale? Nosotros hacemos las otras dos. Juntos cubrimos las tres patas, digamos, de acuerdo de, de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales. ¿Okay? Y si esto funciona, a ver si esto me deja. Si no funciona, no pasa nada. Sí. Prueba de subtitulado y audiodescripción sobre secuencias de película, serie de dibujos animados y documental. El último samurái, lo que percibe una persona ciega sin audiodescripción. Vale, es una persona que no puede ver el contenido. Son los diálogos de la película, tal cual. Es una ciega no sabe dónde está ubicada la, la escena, no sabe quién está, quién participa en la escena, solo escucha. No se oye, ¿verdad? Os, os, os cuento, lo que os audiodescribo lo que está ocurriendo, ¿vale? Me voy a parar porque si no se nos va a ir aquí media... A ver, cuando hablamos de diseño para todos, lo que incluye es, por un lado, el subtítulo, que si sí lo habéis podido ver, ¿sí? Y en los silencios de los diálogos, lo que ocurre es que se audiodescribe la escena, ¿vale? Es decir, eh, en un prado, eh, un samurai está sentado en el suelo, lleva el traje tradicional y está pensando lo que sea... ¿Vale? O sea, lo que haces es, en los silencios de la escena, cuando no hay diálogos, porque nunca puedes pisar los diálogos, audiodescribes lo que está pasando. ¿Para qué? Para que si tú cierras los ojos y no miras la escena, seas capaz de comprender el conjunto de lo que está pasando. ¿Vale? Es un poco, un poco la idea. ¿Okay? Entonces, ¿qué servicios hay para las personas con discapacidad auditiva? ¿Subtitulado? ¿Vale? Y la palabra que viene detrás es muy, es muy importante. Subtitulado adaptado. No es subtitulado habitual que estamos nosotros acostumbrados a consumir. El subtitulado habitual, en cualquier película, serie de Netflix, tú le das al subtítulo y abajo te pone el subtítulo, la transcripción literal, del, y a veces no es tan literal, ¿de acuerdo?, de lo que se está diciendo. ¿Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo? Es decir, tú estás escuchando una escena y abajo, si estás en, la escena es en castellano y tú pones el subtítulo en castellano, más o menos debería coincidir lo que se está diciendo con lo que estás leyendo. ¿Vale? Si le <risa> hago el subtitulado adaptado, no es así. Es un subtítulo... Hay una transcripción de la, del audio al texto, pero no es solo eso. ¿Por qué? Porque el subtitulado adaptado está, es un subtitulado eh, adaptado para sordos. Necesitan más información. ¿Qué necesitan? Por un lado, eh, información sonora. No sé si podéis ver aquí arriba, en la parte superior derecha, ¿vale? Esta es una escena de Moline Rouge. Eh, pone «Voz del mago». ¿Vale? Eso es información contextual de acuerdo de lo que está ocurriendo en la escena. ¿vale? Por detrás hay una voz en off que entiendo que es la del mago que está hablando algo. Eh, también hay que, hay, hay que incluir información eh, suprasegmental. ¿Qué información es o qué es información suprasegmental? Entonación, uh -huh. acento, la velocidad, eh, habla rápido, eh, tiene un acento diferente. Eh, entonces, bueno, eso, que el subtitulado adaptado para sordo no es un subtitulado tradicional, lleva algo más. ¿De acuerdo? Hay que incluir lo que decía, información contextual, suprasegmental, identificación de, la, de, los, de, los, de los locutores, de quién está hablando en cada momento, quién participa, pues normalmente cada persona tiene una etiqueta ¿de acuerdo? dentro de la escena y un color asignado. El color no va a cambiar de acuerdo y la etiqueta tampoco. Y luego, además, eh, si hay sonidos, eh, voces en off, hay que indicarlo. bien Luego, como ayudas auditivas, tenemos los bucles de inducción magnética, auriculares para sonido amplificado y también la lengua, la lengua de signos. Vale, audiodescripción, lo que acabo de contar, es eh, permitir que una persona ciega o con discapacidad visual pueda acceder a la información transmitida en el contenido audiovisual. Vale, voy, voy a luego hacer un poco más de, de hincapié en esto, pero el ejemplo típico es que una persona ciega a través de unos auriculares ¿sí? pueda eh, acceder al contenido al contenido visual relevante a través de la descripción que se está haciendo con la voz. Una persona ciega que pueda acceder al contenido visual, ¿sí? a través de la explicación... De, o de la descripción de lo, que está, de lo que está ocurriendo. También en, en, en eventos, teatros, eh, cualquier gala o cualquier cosa que sea eh, presencial, para las personas con discapacidad visual se incluye lo que se llama el, los paseos escénicos, que es previo a la obra. ¿vale? Eh, no siempre se hace, pero se puede, se puede hacer. Previo a la obra, las personas con discapacidad visual pueden interactuar a través del tacto con los diferentes elementos. Pueden tocar los trajes, tocar el escenario, el atrezo, lo que, lo que haya, porque eso a ellos les da eh, bueno la posibilidad de poder percibir de acuerdo todo el entorno de, de te, del teatro o de la escena que se va, que se va luego a, a producir. Y luego también bueno, la utilización del sistema, de los sistemas braille para, para, poder, para poder acceder al contenido. ¿Vale? Dentro de la discapacidad cognitiva, bueno, aunque no es nuestro, nuestro área principal, sí que, bueno, pues también trabajamos eh, o ayudamos en el diseño de contenidos de lectura fácil, audioexplicaciones o audio fáciles, ¿ok? Visitas guiadas, utilización de pictogramas, bueno, cosas que seguro que ya se han contado. Y luego, eh, ¿qué ventajas tiene el subtitulado y la, y la audiodescripción? Bueno, pues, en primer lugar, bueno, van a, va, vamos a conseguir utilizar nuevos canales de, de comunicación e información Alternativos a la vía oral. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar materiales audiovisuales, vídeos, eh, podemos hablar también incluso de PowerPoints, ¿vale? Luego vemos cómo hacer accesible un PowerPoint eh, o un Word o un PDF, ¿de acuerdo? Pero son medios alternativos de comunicación más allá de la palabra, más allá de la exposición, ¿vale? Pero nunca deberían ser, en principio, eh, excluyentes. Es decir, no, es que como tengo un vídeo yo no, no voy a contar lo que tengo que contar. En principio son cosas que son, son alternativas. Vale, también nos va a, pedir, nos va a permitir eh, estos servicios de, de accesibilidad, un apoyo a la dicción, a la capacidad lectora y capacidades comunicativas. Al final, pues, están leyendo, ¿de acuerdo? Las personas que no tienen discapacidad visual pueden leer los subtítulos, los van a leer, de hecho, pero también las personas sin discapacidad. ¿Sí? Al final, yo soy consumidor de subtítulos en mi casa, siempre los tengo puestos. Y no, no porque estés siempre a ver qué pasa, no, no, porque al final a mí me parecen que es una, un apoyo importante ¿no? a la hora de, de consumir un contenido, más allá del hecho de lo que hablábamos antes, ¿no? que con el paso del tiempo empezaré a perder audición y me, me hará falta o no, o no me hará falta, pero a mí me parecen como una, pues eso, un servicio adicional que viene muy bien tener siempre activo porque te, te da información que a veces no percibes directamente, ¿ok? También, bueno, nos viene muy bien para el apoyo al aprendizaje de los idiomas, si subtitulamos los contenidos, eh, bueno, por pues las personas con un lenguaje distinto al, al, al nuestro, pues eh, no, no hablamos de, la, de un subtitulado interlingüístico, ¿de acuerdo?, interlingüístico, sino que puede ser incluso personas que a lo mejor tengan conocimientos de nuestra lengua, del castellano, de cualquier eh, lengua oficial del, del Estado español, pero que al poder leerlo, ¿de acuerdo?, pues como nos pasa a nosotros cuando, o me pasa a mí cuando consumo un contenido en versión original, ¿no?, que si leo el subtítulo hay cosas que no oigo, ¿vale? O que no percibo, mejor dicho, pero sí puedo leerlas luego, ¿no? Y me ayudan. Bueno, luego empatía, normativa, no, no me voy a enrollar, ¿de acuerdo? Que si no, no acabo. Vale, dentro de los servicios, eh, ya he contado un poco lo que es el, el subtitulado, el, yo os todo esto lo dejo aquí para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Si me, eh, me interesa... ¿Vale? Eh, el hecho de cómo se genera un subtítulo, ¿vale? El subtítulo no es cojo el vídeo, me pongo a transcribir y ya está. No, ¿vale? Es un proceso un poco más elaborado, ¿de acuerdo? Porque a veces decimos, no, excepto si subtitular está tirado. Cuidado. ¿Vale? Primero hay que haber, hay que hacer el visionado de la obra audiovisual. Eh, hay que decidir si se puede subtitular o no. No todo contenido se puede subtitular, ¿de acuerdo? En función un poco también de, del tipo de contenido. Se realiza un guión, ¿vale? Ese guión, pues, un poco lo que contiene es identificación de los, de los participantes en las escenas, si hay información adicional, suprasegmental, contextual que hay que incluir, eh, música, lo que, se nos, lo que se nos vaya ocurriendo, y luego se preparan, ¿ok? Se eligen los personajes, qué color va para cada personaje, y luego se incluyen los subtítulos en el contenido, ¿ok? Y lo más importante se sincronizan los subtítulos con el contenido. No sé si alguna vez habéis consumido subtítulos desincronizados, mareante. Vale, pues si a una persona con discapacidad encima le ponemos los subtítulos sin sincronizar y lo que está viendo no cuadra con lo que está leyendo, pues ya acabamos, pues, acabamos todo mal, ¿vale? Y luego, eh... bueno, esto no, voy a pasar ya es que si no me enrollo mucho, ¿vale? Voy a pasar a a la parte de normativa. ¿vale? Los subtítulos en España no se hacen de cualquier manera. ¿vale? Hay un marco regulador ¿vale? Que, que lo rige, que es una norma UNE, que está enfocada exclusivamente o específicamente al subtitulado. ¿vale? Para hacer subtítulo de calidad hay que, hay que seguir la norma UNE. No es, repito, me pongo, subtítulo, lo subo y a ver qué pasa. No. ¿De acuerdo? Esta norma UNE, pues un poco lo que nos dicta son las buenas prácticas que hay que hacer para que un subtítulo sea de calidad. Y luego yo siempre estoy lo uno diciendo, y si hacemos un buen subtítulo, esto no solamente va a beneficiar a las personas con, con discapacidad, que no es poco, vale pero también al público infantil, ¿sí? también a las personas mayores, también a las personas con discapacidad intelectual, no solamente sensorial, también a las personas que hablan otro idioma. ¿vale? O sea, hacer las cosas bien, pues al final... Eh, es bueno para todos, ¿ok? Vale, yo esto lo dejo aquí, aquí están los principales elementos de la norma, bueno, pues que sepáis que no se pueden poner cinco líneas de subtítulo en una misma escena, porque no, no da tiempo a leerlos, la velocidad del subtítulo no puede ser la que nos dé la gana, porque no me da tiempo a leerlo, el tema de los colores, siempre tenemos que mantener los mismos colores para los mismos personajes, eh, dónde se coloca la voz en off o la información suprasenmental, contextual, ¿vale? eh, No se hacen las cosas de cualquier manera, ¿Vale? Y a veces, muchas veces nos ocurre, ¿no? Eh, nos, eh, nos llega una asesoría, una consulta al centro diciendo, pues oye, mira, he preparado este contenido audio audiovisual, lo he hecho accesible a través del subtitulado, por favor, certifícame que eso está bien, que lo quiero hacer bien. Y un poco lo que nosotros miramos es esto, cogemos la norma y ver si estamos cumpliendo la norma a la hora de generar los subtítulos. Bien. Luego, la otra pata es la, audio, la audiodescripción. Ya os he contado un poco lo que, lo que es y, además, ocurre lo mismo. Hay una norma que nos rige cómo generar una audiodescripción de calidad. ¿Vale? Punto de vista personal mío, aquí la complejidad es que, además, no todo el mundo... Igual que yo creo que cualquiera podemos subtitular, ¿sí? ¿Vale? Siempre y cuando cumplamos la norma y sepamos un poco eh, escribir con cierta coherencia lo que estamos escuchando, pues bien. La audiodescripción para mí es un proceso un poco más complejo. ¿ok? Un contenido audiovisual normal, vídeo, una película, una serie, bueno, lo podemos audiodescribir porque al final percibimos muchas cosas, pero no sé si alguna vez os ha pasado que veis una película o una serie y luego escucháis los comentarios del director o directora y decís, no he entendido nada. Yo me había hecho una película completamente distinta, con lo cual no siempre es fácil. Nos hablo ya de, por ejemplo, audiodescribir algo que no es un contenido audiovisual, como por ejemplo un museo porque a veces nos han pedido audiodescribir cuadros. El Museo del Traje. Hicimos audiodescripciones para el Museo del Traje o audiodescripciones de un cuadro, o de algo que no es una película. No es trivial no por el hecho de audiodescribir, porque audiodescribir, bueno, pues al final tú cuentas lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Y lo que crees que estás lo que crees que estás que estás viendo. Pero es difícil. Vale, me parece un proceso un pelín, más, un pelín más complicado. Pero de igual manera, hay una norma que rige tanto la audiodescripción ¿vale? como las audioguías, que son las que están enfocadas normalmente para patrimonio artístico, museos, etcétera. Que eso sí que, bueno, entiendo que alguna vez la habéis utilizado, vas a cualquier museo, te coges la audioguía para que te cuente un poco eh, lo que lo que vas a ver. ¿Qué ocurre en estos casos? Nosotros cuando nos ha tocado hacer audiodescripciones como, por ejemplo, eh, de trajes, cuadros o el tema de las luces de Navidad, nosotros como tal audiodescribimos, pero con el apoyo de los expertos que han generado ese contenido, esa obra. Es decir, nosotros para poder eh, audiodescribir las luces, que era lo que hacíamos? Hablábamos con los, con los diseñadores de los juegos de luces. Ellos eran los que nos decían un poco que... Buscaban transmitir, por qué habían diseñado de esta manera, por qué este juego de colores y no otro. ¿Eh? Con lo cual te tienes que apoyar en los, digamos, en los diseñadores o las personas que han generado, que han generado ese contenido. Vale, pero igual, hay una norma que rige un poco cómo, cómo hacer. La audiodescripción es como el subtitulado, no se puede hacer, me cojo el vídeo, lo escucho y ahora voy a audiodescribir. No, tienes que analizar la, la, la obra, ver dónde hay huecos en los diálogos, huecos No solamente en los diálogos, sino huecos silencios en los cuales no haya música. No puedes audiodescribir pisando la música, porque la música es parte de la obra. Entonces, no siempre es sencillo buscar huecos de silencio para poder incluir la audiodescripción. Igual, no provocar cansancio o ansiedad, porque nosotros como consumidores de contenidos audiovisuales, a veces los silencios están puestos a propósito para generar eso, un poco de calma. ¿no? de no, no, no sentirte abrumado por, por todo lo que está pasando. Pues si nosotros utilizamos los silencios para audiodescribir constantemente el contenido, pues podemos provocar cierta eh, sensación de cansancio o, o ansiedad. Vale, Luego se confecciona el guión, se revisa, se corrige todo, se locuta, ¿bien? se monta y lo más importante igual, se sincroniza, se buscan los huecos y lo metes. Suele ocurrir que tú te preparas el guión... Bueno, escuchas la obra, buscas los huecos, guionizas, locutas, vas a montar y dices, tengo un hueco de 15 segundos y mi locución ocupa 20. A la vuelta a empezar. Vuelta para atrás, cortas guión, locutas, vuelves a intentar meterlo y si ya cabe, lo montas. Vale, es un proceso un poco de eh, ir para adelante ir para atrás. Igual que corría con, la, con el subtitulado, ¿qué ventajas tiene la audiodescripción? Bueno, pues que ayudamos a personas con, eh, con discapacidad visual, con diferentes grados, total o con restos de visión. Eh, personas con problemas perceptivos, cognitivos, personas mayores. Incluso un caso que me comentaron que pues está, está puesto aquí eh, para, eh, para personas que están haciendo otra cosa. Los, los audiolibros, que ahora están muy de moda. ¿De acuerdo? es un poco lo, Eso es lo mismo, ¿no? Si tú, puedes, eh, si tú, por ejemplo, estás conduciendo, es que fue el ejemplo que me pusieron, ¿no? Si yo estoy conduciendo no puedo ver la película, digo, pues eh, sería lo suyo, ¿vale? Y me dice, pero si la audioescribes, sí que puedo escucharla, ¿sí? Pues, bueno, es un caso residual, ¿no? Un ca un, algo colateral, pero cuando me lo contaron me hizo, bueno, me pareció curioso, ¿no? Que Al final también se puede utilizar para eso. Vale, hay un marco normativo que es parecido al del subtitulado. Bueno, eh, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunas recomendaciones que os dejamos aquí. vale Ahí tendría que estar puesto en rojo y subrayado y tal, como le digo a mis alumnos. Eh, sincronización, por favor, sincronización. No podemos generar contenidos audiovisuales sin sincronización, porque si no, es horroroso, ¿vale? Eh, venga, no, no, no me enrollo. Una cosa importante. Sistemas en abierto sistemas encerrado tanto en subtitulado como en audiodescripción. Sistemas en abierto, todos consumen el servicio de accesibilidad. ¿Me explico? Si yo aquí de repente subtitulo, ¿vale? Es un sistema en abierto porque todos estáis viendo el subtitulado. Si audiodescribo, como es en abierto, todos consumís la audiodescripción. Sistema cerrado es que cada uno de vosotros podéis elegir si queréis consumir el servicio o no. ¿Vale? Es importante. Hay gente, bueno... Que no le gusta. Nos ha ocurrido ir a teatros, eh, premios, eventos en los cuales no gusta que la pantalla donde subtitulamos se vea, porque es un, es un subtitulado en abierto y es parte de nuestra tarea conciencial. ¿Vale? Pero a veces ocurre, ¿no? que te encuentras con barreras de... Pues es que ahí, si me en la pantalla y se va a ver. Ya. Es que si no, si no se ve, tengo yo el problema pues ese tipo de choques a veces ocurren, cada vez menos, ¿eh? pero a veces, a veces ocurre. ¿Okay? ¿Vale? Eh, bueno, pues aquí, mira, aquí abajo aparece un ejemplo de un paseo escénico. En la escena que hay como creo que son, la verdad es que veo, veo regular, ¿no? ¿Vale? Hay dos personas disfrazadas, hay dos personas disfrazadas. ¿Vale? eso es un evento que hicimos en el, con el Ayuntamiento de Madrid para eh, la Feria de San Isidro de hace unos años. Era un teatro de títeres para niños. ¿De acuerdo? Y lo que hacíamos antes del, del comienzo del evento es que las, los niños con discapacidad ¿vale? eh, con discapacidad visual se acercaban y hacían el paseo, el paseo escénico. No era más que poder tocar a los actores y cualquier cosa que los actores fueran a utilizar. ¿vale? Eso es un paseo escénico eh, previo al, al inicio de, del evento. Y ¿Vale? Luego, pues eso aplicaciones que utilizamos para, tipo la de las luces de Navidad también las hacemos en congresos, organizamos un congreso que luego tiene su aplicación, que lo que hace son rutas por la ciudad en la que se celebra la, el congreso. ¿vale? La última fue en Madrid, pues hicimos una ruta por Madrid, con la cual tú ibas con tu teléfono móvil y te ibas moviendo por Madrid y te, según te acercabas a las zonas, te audiodescribía las, los sitios turísticos, digamos. Vale. Y luego ya para, para acabar con esto, eh, siempre sería recomendable incluir la accesibilidad desde el comienzo, no cuando la obra está ya terminada. ¿Por qué? Porque lo planificas desde el primer momento. Lo tienes en cuenta desde el inicio. ¿Bien? Cuando las cosas ya están hechas si tienes que meterlas ahí un poco a capón, y cuesta más. ¿Vale? Entonces, si se puede, siempre desde, desde el inicio planificarlo. ¿Por qué? Tema de la audiodescripción. Manejas tú los silencios. Manejas dónde vas a poder meter la audiodescripción. Si ya te la dan hecha, pues si no hay silencios o son muy pequeñitos, poco vas a poder audiodescribir. ¿De acuerdo? Si vas a plantearte desde el comienzo que la obra se va a subtitular, pues digamos que los guiones a lo mejor no son tan densos. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, ¿de acuerdo? Subtitular y que la literalidad del subtítulo sea muy real con respecto al contenido. ¿Vale? Ese, tipo de, ese tipo de cosas. Vale. Luego, eh, bueno, ya todos sabemos lo que son las TIC, que es la sociedad de la información, ¿vale? Eh, un poco por... Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Eso, ya yo creo que ya lo hemos contado. Me voy a ir a la parte de tecnología, que es la que nos interesa, ¿de acuerdo? Perdonadme. ¿vale? Bueno, que sepáis que hay un curso de especialización que ya está aprobado hace creo que un año o dos años de audiodescripción y subtitulación, que nosotros participamos en la definición del programa formativo, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hacemos es acoger estudiantes en prácticas de estos, de estos estudios, ¿vale? Para, para que trabajen con nosotros en todo el tema de audiodescripción y, y subtitulación. Vale, entonces... Con respecto a aplicaciones y servicios que, que, hay, eh, que tenemos nosotros y luego me voy a centrar en los, eh, a nivel educativo y de, y de formación. ¿Por qué cuento esto un poco también? Porque siempre me gusta decir, vale, vale, la charla el de hoy está enfocada al tema educativo, tema de formación, perdonarme un poquito el salirme de ahí, ¿no? el off topic, pero al final las personas con discapacidad también tienen que tener acceso al ocio, acceso a más cosas. ¿De acuerdo? Eh, nosotros gestionamos lo que se denomina la Agenda Cultural Accesible, que básicamente es eh, un repositorio en una página web y, un, y, un, y una aplicación móvil en la cual están disponibles todas las sesiones accesibles que hay eh, a nivel de museos, teatros, cine, eventos, etcétera. ¿vale? Para que las personas con discapacidad puedan acceder a, a, esta, oferta, a, esta, oferta, a, a esta oferta cultural. ¿okay? También nosotros otorgamos el sello, sello CESIA, ¿vale? que es un sello de calidad asociado a los contenidos audiovisuales, cine, también teatro, etc. Eh, por ejemplo, eh, en España ahora ya hay un marco que regula esto y es si una, un, un, perdón, una película quiere acceder a las ayudas que hay del cine ¿vale? a través del ICA, si quieren acceder a las ayudas por haber hecho el contenido accesible, tiene que tener el sello nuestro de que la, el contenido es de calidad. Un poco nosotros regulamos o certificamos que esa película realmente es accesible y que está bien hecho. Al final lo que estamos haciendo es intentar sumar, ¿no? darle vueltas a la rueda para que cada vez en más sitios se incluyan los contenidos accesibles y además no solamente de cualquier manera, sino que esté regulado o que haya una normativa que, que, lo, que, lo, que lo gestione. ¿Vale? Bueno, utilizamos una aplicación también para hacer subtitulado en directo, por ejemplo, hacemos eh, accesible los premios. Hacíamos accesible los premios Goya y hacemos accesible el Festival de San Sebastián. ¿Vale? Ahí subtitulamos en directo en español, inglés y euskera, en tiempo real. ¿Vale? Para que la gente que está allí, ahí pueda pueda consumir, si, es, si es personas con discapacidad, eh, pueda acceder a los contenidos, pero también para el tema de la traducción en tiempo real entre tres idiomas. ¿Vale? No todo el mundo conoce el euskera, no todo el mundo conoce el inglés y no todo el mundo conoce el castellano de los que están en el, en el evento. Y luego, también tenemos unas gafas de subtitulado, ¿vale? aquí las estaba probando el eh, Pedro Duque, cuando era ministro de Ciencia e Innovación, que básicamente lo que hacemos es proyectar el subtitulado del contenido en la propia gafa. ¿Vale? Eso. A ver, yo siempre digo lo mismo, eh, como utilidad está muy bien porque tú tienes en un dispositivo eh, tuyo propio, no es un sistema abierto, es un sistema cerrado, que tú vas a ver el subtitulado y únicamente tú y no molestas, pero a día de hoy siguen siendo, como podéis ver, un poco aparatosas. Vale, son gafas grandes no son gafas al uso vale pero la idea de acuerdo y esto no es solamente una cosa eh, que estemos trabajando nosotros sino que esto viene del año 2007 ojo ¿eh? la gafa del año 2007 sí que era aparatosa, la gafa del 2010, No esto es 2020 del 2020 ya era un poco más discreta ¿okay? pero que en el futuro nosotros no descartamos que la tecnología nos permita integrar en un dispositivo pequeño y cómodo el subtitulado en tiempo real del contenido que estás viendo, ¿vale? vale aplicaciones que también tenemos para eh, comunicarnos con personas con discapacidad sensorial, ¿de acuerdo? Tú puedes hablar y en su teléfono aparece transcrito directamente el texto y al revés, él puede hablar y tú lo puedes leer en tiempo real. Eh, monitorización de que se cumple en España, ¿vale? La ley... La ley eh, la ley audiovisual implica que las televisiones tienen que tener un porcentaje de contenidos subtitulados y audiodescritos, ¿de acuerdo? Justo acaban de aprobar ahora la nueva ley hace, hace nada, ¿vale? Pero hay un porcentaje, una cuota de, de contenidos que ellos tienen que subtitular y audiodescribir, ¿vale? Nosotros comp eh, comprobamos que eso se hace realmente. ¿Vale? Y también el tema de la música, trabajamos con, el, eh, con la música para que la gente con, eh, con discapacidad pueda percibir a través del tacto, ¿bien? Sin oírlo. ...la música. ¿vale? A través de vibraciones, estímulos táctiles, cómo suena la música sin poder oírla. ¿vale? Es otro de los proyectos en los que estamos eh, colaborando. Vale, y ahora, herramientas para impartir clases accesibles. ¿Esto hace dos años? Eh, pues a lo mejor yo os iba a contar que si Jitsi, que si Meet, que si... Mmm, ...un montón de herramientas de videoconferencia y ibas a decir, pues madre mía, no sé de qué me estás hablando... Para lo bueno y para lo malo, pues ya estamos todos más que, más que acostumbrados. ¿okay? Nosotros eh, tenemos una herramienta que se llama Imera, que lo que nos permite es, aparte de integrar la propia eh, videoconferencia, integrar diferentes elementos. ¿Para qué? Para, hablamos de accesibilidad total porque podemos integrar en un único sitio, ¿vale? Eh, una zona de chat, una zona de subtitulado, una zona de lengua de signos, el propio PowerPoint o PDF, lo que está utilizando el ponente para proyectar, y luego también la zona de vídeo en la cual se ve al ponente. ¿vale? Quedaría algo parecido a esto. ¿okay? Eh, tenemos la parte inferior donde está el subtítulo, hay un chat que es la parte central, bueno, que ahí no hay nada escrito, pero que podrían escribir tanto los ponentes como los estudiantes, alumnos, alumnas. Una parte de lengua de signos, el PowerPoint o PDF que estamos proyectando, y luego o bien el ponente está hablando y se ve al ponente dar su clase como nos ven a nosotros cuando estamos con las videoconferencias o en este caso estaba proyectando un vídeo pues para explicar algo vale es un poco la un poco la idea esto lo hemos puesto en práctica o estamos en un proyecto piloto en un colegio que hay en Madrid que se llama tres olivos de acuerdo que tiene estudiantes con estudiantes con discapacidad y un poco nuestra idea es introducirlo ahí para que los eh, profesores, profesoras, vayan utilizándolo y veamos cómo se manejan, ¿vale? si realmente el feedback no lo tienen que dar tanto los profesores como los estudiantes, los alumnos, para ver si realmente esto, pues oye, eh, hablamos de accesibilidad total o integración, inclusión, pero a ver si esto realmente tiene, tiene utilidad. Creemos que sí, ¿vale? pero estamos todavía en un proyecto, en un proyecto piloto. Vale, y luego también tenemos, eh, a través de otro proyecto que se denomina Meeting, lo que denominamos reuniones accesibles. Nosotros lo utilizamos pues, para tutorías grupales, por ejemplo. ¿no? Que tú tienes una tutoría con varios estudiantes, hoy ya las podemos hacer presenciales, pero hace poco eran online. Y entonces, lo que intentábamos era un poco que cuando haces un debate, tutoría entre varios, pues que eso fuera accesible. Es decir, subtitulemos, bien, identifiquemos al locutor, bien… ¿Vale? Y luego he guardado todo eso en una transcripción de cara a que cuando acaba la reunión tutoría, el estudiante pueda descargárselo y pueda consultar pasado el tiempo el vídeo que se ha grabado y la transcripción literal de lo que se ha ido diciendo. ¿Vale? Es un poco la, un poco la idea. ¿Vale? y ahora lo que comentaba. Herramientas. Pues claro, yo hace unos años... Venía un poco aquí a intentar hacer de, pues ¿no? de concienciaros: oh, hay que utilizar las herramientas de videoconferencia cuando el estudiante no está contigo, etcétera, etcétera. Hoy en día todos hemos utilizado o bien Jitsi, o bien Google Meet, o bien Zoom, o bien Teams, o bien todas. ¿Vale? Hace dos años ninguna herramienta tenía subtitulado, no incluía subtitulado. Hoy casi todas ya integran el subtitulado en tiempo real, ¿de acuerdo? Pero. Pero, lo que viene en la parte de la derecha, es un subtitulado automático, no es subtitulado adaptado. ¿Vale? Y aunque es verdad que utilizan por detrás un sistema de reconocimiento de voz que permite hacer una transcripción en tiempo real, más o, menos, más o menos literal, seguro que si alguna vez habéis consumido los subtítulos de lo que se está diciendo, a veces mete la gamba. Y dice, o escribe cosas que tú no has dicho. ¿Vale? Pero bueno, más o menos la calidad, nosotros por los estudios que hemos hecho, no es mala. Lo que sí que ocurre, hay que tenerlo en cuenta, que ese subtítulo no es adaptado. Aquí luego podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. Es decir, qué mal que no es adaptado, o bueno, por lo menos, subtitulan. ¿Vale? Es un poco, la, un poco la idea. Lo que nos encontramos ahí son errores de literalidad, errores de sincronía, a veces, pues claro, como eso va en tiempo real, pero... Por detrás lo que hace es el, la plataforma la que sea, utiliza un reconocedor de voz, ese reconocedor de voz captura tu voz, tu locución, la transcribe a texto y la muestra por pantalla. Eso lleva a un retardo, es inevitable. Será man, menor o mayor en función de, pero hay un retardo. Y ese retardo lo que hace es que cuando tú lo ves en pantalla no coincide completamente con lo que se está diciendo. ¿Vale? Es un poco lo que hay. ¿Qué opciones nosotros siempre, cuando hablamos de.? Oye, pues te, nos preguntan, ¿eh? ¿tenemos que hacer un evento en directo y queremos subtitular? ¿Utilizamos herramientas automáticas? Si puedes, no. Utiliza profesionales, estenotipia o gente que realmente eh, hace el subtitulado de calidad, un poco para evitar errores de literalidad, errores de sincronismo, etcétera. Pero es cierto, ¿vale? Que de todas las herramientas que hay aquí, ¿vale? Ya me imagino que conocéis todas: Skype, Google Meets, Google Duo, Google Hangout, dice Zoom, Discord, Talks, ICQ, Webbyte, Teams. Blackboard y falta Zoom, no, Zoom está, ¿vale? Eh, más o menos os suenan, no todas, ¿vale? Yo no, yo no he consumido todas, no he usado todas, sí una gran mayoría, pero más o menos todas van incluyendo poco a poco subtítulos de calidad, perdón, subtítulos automáticos, que no de calidad, ¿ok? Pero sí subtítulos automáticos, ¿vale? Yo esto lo he dejado aquí, esto lo tenéis por si lo queréis consultar en cualquier momento para cada una de las herramientas, Skype, Meet, Do, Hangout, DC, Zoom, Blackboard Collaborate, que es la que utilizamos nosotros en la universidad, por ejemplo, Microsoft Teams, Word Discord, Talks, ICQ y luego OBS, ¿vale? OBS, eh, OBS como tal no es una plataforma de videoconferencia, la tenemos puesta aquí porque nosotros lo que hacemos es utilizar OBS, ¿vale? Que es lo que utilizan los streamers hoy en día, ¿vale? Parte de ellos. ¿Para qué? Para, Digamos, esto es como un cuadro en blanco, o sea, como un lienzo en blanco en el cual tú puedes integrar diferentes cosas. Puedes integrar la, plata, la cámara, ¿vale? Como podéis ver ahí, me están grabando... Yo puedo integrar también una pizarra que tengo con la tablet, en la cual voy escribiendo, y luego también el PowerPoint, y abajo puedo inclu incluir también una caja para subtítulo, por ejemplo. Entonces, esto lo utilizábamos nosotros durante la pandemia, pues para dar las clases online y tener, eh, pues eso, un poco más a mano, pues la típica pizarra que luego no sabías dónde escribir o dónde explicar nada, porque claro, tú, lo, tú decías, te lo voy a pintar, y te decían, pero si no te estoy viendo, y tú... Joya". ¿Cómo te lo escribo, no? Si no tengo en el ordenador dónde escribirte. ¿Vale? Es un poco, la, un poco la idea. Y luego, otros servicios y herramientas. Y ya prometo que acabo. Súper rápido. Vale, esto no me interesa. Subtitulado en tiempo real de PowerPoint. ¿Vale? PowerPoint, subtitula en tiempo real. ¿Lo sabíais? Tiene una opción. A ver si luego... Luego en, el, en la mesa redonda lo intento poner. Básicamente lo que hace es captura tu audio y te lo va transcribiendo. Y te lo va guardando. ¿Vale? Lo muestra... Con lo cual, bueno, pues mientras que vas hablando lo estás subtitulando en tiempo real. Yo soy un ejemplo horroroso para subtitular en tiempo real, porque como podéis escucharme, hablo muy rápido, vale, me suelo embalar y, claro, la herramienta el, el, al final peta y se queda parada. Entonces me obligo a pararme, ¿de acuerdo? A respirar un poco y a seguir. Pero funciona, funciona bastante bien, ¿de acuerdo? Eh, luego, eh, Microsoft Word y Google Docs también transcriben audios a textos. ¿Vale? Y son muy útiles, porque además la parte de transcripción de, de Microsoft Word identifica al locutor y te genera una transcripción de un audio en el cual te va poniendo etiquetas para cada, para cada persona que habla. Tú luego editas la etiqueta para saber quién es y luego se lo puedes poner disponible para tus, para tus estudiantes. ¿vale? Es algo también interesante. Google Docs lo hace, pero no identifica a los que hablan. Transcribe, pero no identifica. ¿vale? A esto le queda todavía mucho trabajo. ¿Por ¿Por qué? porque los signos de puntuación no los incluye, no rompe las frases. Lo que vais a encontrar hablando en plata es un tocho de texto del tirón, ¿vale? En el cual tú tienes que ir buscando las, los cortes, comas, puntos los tienes que poner tú, separar frases... A ver, lo de antes, vaso medio vacío, medio lleno o nada, pues a ver, algo te da, pero te queda un trabajo a ti que hacer. Pero si queréis transcribir vuestras clases para luego dejarlas por escrito... ...pues no es mala idea, ¿vale? Bueno, el tema de redes sociales, en principio nosotros dentro del ámbito educativo... ...pues bueno, no está mal saber que las redes sociales pueden ser accesibles... ...Instagram, Facebook, Twitter, permiten subtitular los vídeos, ¿vale? Las fotos, cuando se incluyen fotos habría que... Eh, in, in, ah, perdón, incluir información adicional en la imagen, ¿vale? Si incluimos una foto hay que identificar, explicar qué incluye la foto, ¿vale? es pues una imagen... ...del logotipo nuestro, pues eh, incluye la descripción que pone logotipo en letras grises... ...sobre fondo blanco del centro español, bla, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque luego los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual... ...se lo va a cantar. Va a decir, hay una imagen y va a leer la descripción. Logotipo en blanco, bla, bla, bla, bla. ¿Vale? Y luego, ¿cómo crear documentos accesibles? ¿Para qué? Para que los lectores de pantalla puedan leer el contenido... Pensar, eh, hablamos de Word y PowerPoint, ¿vale? Pensar al final que no es, yo genero un Word, genero un PDF, lo subo y me olvido. Las personas con discapacidad visual no lo, van a, no, lo van a poder, no lo van a poder consumir a menos que su lector de pantalla pueda leer ese contenido. Vale, Leer el contenido no es que le des un Word vale, y empiece a leer, porque eso entre comillas es fácil. Lo difícil es que identifique, ¿vale? Que el título es un título... Que el texto es un texto, ¿vale? Y que hay una jerarquía dentro de los, de los capítulos que es la que es. ¿Vale? Al hacer el documento accesible, lo que hacemos es internamente incluir esa información que permite identificar que uno punto introducción es el capítulo uno introducción. Y cuando el lector de pantalla llegue ahí, le va a decir capítulo 1, introducción. Y luego le va a leer el contenido. ¿Vale? No va a leer del tirón. ¿Vale? Eso no cuesta nada, prácticamente nada. Pero hay que acordarse, igual que las imágenes, cuando insertas una imagen en un PowerPoint o una imagen en Word, hay que poner una descripción adicional para que la pueda para que la pueda leer. De acuerdo. Esto yo lo dejo aquí para que lo tengáis y, y nada, bueno, que un poco ya por, ya acabo de verdad que bueno pues hemos formado eh, cada vez afortunadamente nos demandan más eh, más formaciones en el ámbito de subtitulado o audio descripción, de acuerdo. Hace poco hemos acabado una para Castilla-La Mancha. Junta de Extremadura, eh, Madrid, eh, Castilla León… Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque animéis en los centros, en la medida de que os sea posible, a que, oye, pues si hace falta que demos charlas, talleres, cursos, lo que haga falta para hablaros de todo esto, pues por nuestra parte, encantados. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Perdón, que sé que me he pasado de tiempo, ¿vale? Pero muchas gracias, ¿eh?